del 13 de agosto del 2022 y como casi todos los sábados el observatorio ciudadano de guanajuato realiza una sesión pública que se ha convertido en un conversatorio siempre tenemos un especialista un experto en un, en un tema que vamos a tratar y hoy no es excepción hoy tenemos al experto en seguridad david saucedo quien nos va a ayudar a desarrollar el tema de Guanajuato en Llamas, eh, con motivo de los eh, recientes eh, hechos que han suscitado, eh, se han suscitado en el estado de Guanajuato y en Jalisco. Así que yo le doy la bienvenida a nombre de mis compañeros a David Saucedo, y pues, le doy la palabra para que nos haga favor de introducirnos a este eh, escabroso tema. Muchas gracias, Memo Carlos, gracias por la invitación, Pepe nuevamente un placer estar aquí con ustedes, Lolita, me da mucho gusto eh, poder estar en este conversatorio, eh, siempre son temas muy interesantes los que ustedes tocan, y sobre todo eh, que, que ustedes son eh, esas eh, mentes analíticas que incomodan, eh, provocadoras, este, y que obviamente en los círculos de gobierno los quieren mucho, ¿verdad? Entonces, eh, con todo gusto damos inicio, miren, yo lo que percibo es que eh, ya estamos en una etapa distinta de guerra de cárteles aquí en, en el estado de Guanajuato, Voy a hacer un resumen muy, muy concreto, muy sintético. Eh, todo esto empezó eh, pues, prácticamente en el sexenio de eh, Juan Carlos Romero, de Juan Manuel Oliva. En todo el estado había mafias, grupos criminales. Eh, en el sur estaban grupos michoacanos. En Celaya había incursiones de los Zetas. En, en el noreste del estado también. Ustedes en Guanajuato tenían mafias locales ubicadas en zonas muy, muy particulares de, de la geografía de, de, de su bonito municipio. Eh, en, el, en el municipio de León había una mafia de hace muchos años la, la Unión de León todos estos grupos criminales convivían tenían fronteras el gobierno de aquellos, los gobiernos de aquellos años de Juan Carlos Romero de Fernando de Oliveira, lo que hacían era administrar el conflicto a la luz de lo que estamos viendo actualmente, pues creo que al final no era tan mal arreglo, eh, había grupos criminales que tenían eh, zonas de influencia, realizaban todo tipo de actividades, robo de ganado tras, robo de transporte de carga el robo robo de casa habitación. Eh, eh, ustedes allá en, en Guanajuato, pues bueno, se hizo muy, muy conocido eh, el, la venta de drogas al menudeo, eh, sobre todo en los municipios turísticos, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Eh, pero bueno, había una serie de grupos y, pero no, ninguno de estos grupos estaba por encima del, de la fuerza del gobierno del estado. Cuando había un grupo que se pasaba de la raya, como dicen los chavos, eh, había una acción de la autoridad contundente eh, eso no quiere decir que no hubiera eh, sobornos, que no hubiera corrupción, claro que la había, pero había una vida delictiva eh, eh, controlada, bajo control, y de la cual la mayoría de los ciudadanos vivía al margen. La mayoría de los ciudadanos de Guanajuato tenía conocimiento de hechos delictivos eh, muy esporádicamente, eh, pero no a esta escala, a este nivel. Eh, hubo una mafia en particular que creció demasiado, que es la del cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, durante el, el final del sexenio de, eh, de Juan Manuel Oliva y el sexenio de Miguel Márquez, se expandió demasiado. Ellos inicialmente se dedicaban al narcomenudeo, robo de, robo de vehículo de alta gama, eh, eh, y de ahí evolucionaron. Pero esto surgió debido a un tema de corrupción que surgió al interior de Pemex. El guachicoleo surgió desde de dentro de Pemex, desde las entrañas del sindicato, desde el propio grupo de, de seguridad que estaba en Pemex, se les ocurrió la grandiosa idea de mover los inventarios de producción. Me explico rápidamente. Eh, se producían 10.000 barriles, un ejemplo, 10.000 al mes, pues en realidad reportaban eh, eh, 8.000 y quedaban 2.000 para venta ilegal. Entonces, el huachicol empezó con venta de pipas dentro de la propia refinería de Salamanca, un negocio manejado por líderes corruptos del sindicato y también de funcionarios y también de eh, integrantes del equipo de seguridad. Eh, para, después a alguien se le ocurrió... Eh, que podían no solo robarse la, la gasolina desde el interior de Pemex sino también ordeñar no los ductos eh, como ustedes saben no es que haya eh, eh, combustible todo el tiempo todo el día en los ductos hay ciertos horarios entonces eh, eh, convocaron algunas magias criminales y las invitaron a que participaran en este negocio eh, les entregaron incluso válvulas de Pemex las válvulas de las, los primeros eh, eh, eh, válvulas de extracción ilegal eran las propias válvulas de Pemex que se compraban en Europa, me parece, que Suecia o Noruega, porque tenían incluso número de inventario. Entonces uno llegaba a una, una toma ilegal y, y estaba una válvula de Pemex con su número de inventario, alguien había sacado la válvula, la había instalado de manera profesional fuera eh, de la de refinería, en las líneas de conducción, y obviamente con la información privilegiada de día, horario, eh, en, el que, en el que iba a pasar el combustible, era sustraído. Eh, pero eh, aquí ocurrió algo que no tenía, no tenía previsto ni los funcionarios corruptos de Pemex ni el sindicato. Esta mafia criminal que fue invitada a ser partícipe del negocio se apoderó del negocio. Estoy hablando de José Antonio Yepes Alex El Marro y, y sus secuaces que se apoderan del, del negocio e incluso terminaron asesinando a algunos líderes del sindicato. Ustedes recordarán que fue asesinado un líder del, del sindicato de Pemex en Salamanca también fue asesinado el director de seguridad pública, el director de seguridad de la refinería de Salamanca. Algunos ingenieros incluso fue, tuvieron que huir del país, eh, están asilados en Canadá, ingenieros que fueron forzados a trabajar en estas tomas ilegales eh, para poder generar este huachicol. Bueno, de todos modos, a pesar de que todo esto ocurría detrás de la cortina de hierro de Pemex, lo cierto es que el huachicol la venta de combustible robado eh, se, se socializó, eh, como decía Pepe antes de, de empezar la transmisión, como comentábamos antes, pues, ¿qué ocurría? Eh, eh, empresas transportistas, algunos municipios, eh, comercios, eh, consumían el, el combustible robado. Incluso algunas gasolineras ya no le compraban el combustible a Pemex. Eh, el huachicol era un negocio eh, honorable en donde cada quien podía elegir al guachicolero de su confianza. Todo esto fue caminando, se fue generando un capital, eh, los huachicoleros incluso abandonaron algunas actividades como el secuestro y el cobro de derecho de piso. Eh, pero todo esto se trastocó cuando en el 2015, eh, a mitad del sexenio de Miguel Márquez, el cártel Jalisco Nueva Generación tomó la decisión de expandir sus fronteras de su ya vasto narco imperio, aprovechando la contracción del cártel de Sinaloa. Entonces, Guanajuato fue uno de los estados en donde el cártel Jalisco tomó la decisión de expandirse, no fue el único. Eh, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, eh, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo. Hubo una estrategia de Nemesio Seguera, les hecho de expandirse. Guanajuato, por su cercanía geográfica con Jalisco, era un punto eh, obligado para la expansión. Y así fue como se empezó la invasión en el 2015 aproximadamente. Las células del Cártel Jalisco llegaron a, a León, de ahí se saltaron a, a Silao, de Silao saltaron a Guanajuato, en el sureste del estado. Eh, perdón, suroeste, eh, empezaron en Pénjamo, saltaron a Basolo, de ahí a Irapuato. Fue una eh, expansión eh, paulatina durante eh, la segunda mitad del sexenio de Miguel Márquez, y ya en la recta final de, del sexenio de Márquez, llegaron hasta la zona de, del triángulo del Huachicol, los dominios del mar. Eh, ahí hubo un conflicto entre ambas organizaciones criminales, eh, es falso que al cártel Jalisco le haya interesado los ductos de Pemex, no es verdad, eh, no es así. Eh, lo que le interesaba es la red carretera de Guanajuato, eh, tener el control territorial del estado para eh, sus rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Además, Guanajuato tenía, tiene, junto con Veracruz, un número importante de ciudades medias, y Iropatio, y Salamanca, con mercados de, de, de narcomenudeo vírgenes que no habían sido debidamente explotados desde la lógica criminal. El número de carpetas de investigación que sea por motivo de, de, de narcomenudeo, sea elevado exponencialmente a raíz de la entrada de los calicienses, que descubrieron que había un mercado de, de, de, de potenciales consumidores que no había sido explorado, no se había expandido con puntos de venta, droga de, de, menor, de, menor, de menor costo, eh, la introducción de, de puntos de venta cerca de los planteles escolares. Eh, es decir, eh, el narcomenudeo estaba restringido. Guanajuato siempre ha tenido un problema de acuerdo con las cifras que proporciona la propia Secretaría de Salud. Siempre ha tenido un problema de alcoholismo, pero no un problema de consumo de drogas. Eso obviamente está cambiando a raíz de, de la entrada del cártel, el cártel Jalisco. Eh, cuando entra el cártel, el cártel Jalisco a Guanajuato, eh, se presentan distintos acomodos. En, en un principio las autoridades se repliegan esperando que hubiera un acuerdo entre los grupos criminales. No lo hubo. El cártel Jalisco lo que quiso es apoderarse por completo del Estado. El Marro organizó la defensa una guerra civil que vivimos nosotros, que vivieron ustedes, este, en, en distintas ciudades del estado de Guanajuato, eh, con algunas situaciones muy, muy eh, emblemáticas como lo fue los narcobloqueos, vehículos incendiándose en las carreteras federales, o el asesinato de jefes policíacos, o estos videos que se hicieron populares en redes sociales en donde el marro amenazaba, eh, eh, trataba de pactar, daba sus mensajes criminales, torturaba a gente, eh, este personaje se convirtió evidentemente en un eh, en uno de los eh, íconos de esta guerra de, de cárteles que vivió la entidad. Se captura el marro, capturan el marro, eh, eh, que algunos dicen que fue de manera casual, otros que fue un operativo, el marro es capturado como quiera que sea, y eh, cártel Jalisco comienza a avanzar en más municipios, el marro llegó a tener aproximadamente presencia dominante de 16 municipios, aproximadamente. Eh, eh, con la caída del marro y con la compra de algunos jefes de plaza, el asesinato y captura de otros eh, el, el, el cártel de Santa Rosa de Lima redujo su presencia a más o menos ocho municipios aproximadamente eh, eh, cuando se, pe, se pensaba eh, por parte de las autoridades que habría eh, un quiebre del cártel de Santa Rosa de Lima eh, llegaron células del cártel de Sinaloa y esa es la situación en la que nos encontramos actualmente eh, lo que ocurre en Guanajuato ya no depende exclusivamente de lo que suceda al interior de la entidad el, el cártel de Sinaloa lo que está haciendo es combatir a nivel nacional hay una guerra una guerra civil entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa con aliados locales en distintos estados eh, son los dos grandes de grupo de, de, de dos grandes grupos de macrocriminalidad que están enfrentados a nivel nacional pero que tienen alianzas locales en Michoacán en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Blanco Tamaulipas, en el caso específico de Guanajuato lo que hizo el cártel de Sinaloa fue mandar células de sicarios para eh, apoyar al cártel de Santa Rosa de Lima e impedir que se desmoronara y que el cártel Jalisco se apoderara del resto del estado. Entonces, la siguiente ola de violencia es la, la que estamos viendo actualmente en Guanajuato es derivada del de conflicto entre Sinaloa con cártel, contra, contra el cártel Jalisco eh, con aliados locales. Eh, no es que Sinaloa quiera sentar plaza en Guanajuato. Sinaloa, de hecho, ya había tenido presencia, eh, me parece que eh, Pepe, si no Guillermo, nos comentaron hace, hace rato antes de que iniciáramos la sesión, que había presencia de, de Chapo Guzmán y algunos de sus lugartenientes en, en la ciudad de Celaya. Eh, en efecto, el cártel de Sinaloa era proveedor de drogas en el Bajío, eh, pero nunca quiso sentar plaza en el Bajío, era un territorio franco. Aquí vivieron, como ustedes saben, algunos jefes criminales muy importantes del cártel de Sinaloa en León. Otros, eh, del, como los, eh, los Beltrán Leiva, eh, en efecto, en San Miguel de Allende, me parece que fue Pepe quien hizo la referencia hace ese momento, eh, en efecto, los Beltrán Leiva antes formaban parte del Cartel Sinaloa, y Guanajuato era un estado, una zona franca, en donde podían vivir los grupos y convivir los grupos criminales sin hacerse la guerra, porque no les interesaba capturar a la entidad únicamente se dedicaban a la comercialización de su producto, únicamente. Eventualmente tenían contacto con las autoridades para el, custodio, el la, la custodia de los cargamentos, eventualmente algún presidente municipal eh, con iniciativa seguramente se vinculó eh, con estos grupos delincuenciales, pero en general eh, la vida política estaba al margen de la vida delincuencial. Dentro de los municipios quizá los directores y secretarios de seguridad pública tenían algún tipo de vínculo de relación, conocimiento, contacto con los grupos criminales, pero no era un vínculo orgánico, no era nada por el estilo, únicamente eh, recibían quizá comisiones para dejar de hacer las cosas sin ser partícipes del negocio. Actualmente, es por de decirlo, estamos en una coyuntura distinta, en donde las propias fuerzas de seguridad, lamentablemente, de municipios, incluso jefaturas regionales de la Policía Estatal, eh, fiscalías regionales, pues tienen, tienen vínculos con los grupos del crimen organizado y están en alianza con ellos para avanzar en sus objetivos criminales. Eh, eh, me gustaría hacer esta, esta eh, sesión un poco más dinámica e interactuar con ustedes, cerraría este primer segmento comentando un poco lo que pasó el día martes, pues todo parece indicar que se trató de un operativo fallido de las fuerzas federales para capturar al que es conocido como el jefe regional del cártel Jalisco, en la estructura del cártel Jalisco ellos tienen, comillas, una especie de gobernadores, eh, en la estructura criminal, eh, el doble R, Ricardo Ruiz, es quien controla la actividad delictiva del cártel Jalisco en el estado de Guanajuato y en la región de Michoacán. Incluso él es el líder del grupo de élite. Este grupo que se ha hecho muy conocido aquí en Guanajuato por los videos que constantemente emite. Me parece que el último fue en Irapuato, en donde estaban eh, degustando unas tortas en Aldama. Eh, por cierto, muy buenas tortas, las mejores de la región, hasta tiene buen gusto. Este, pero eh, eh, se, hace muy, se hace muy popular este grupo y lo que ocurrió eh, fue que eh, a, aparentemente el gobierno federal eh, intentó capturar a este individuo y ante la posibilidad de que fuera capturado, dan instrucción a sus células para que cometan estos actos de narcoterrorismo. Eh, sé que es un poco complejo hablar de este tipo de cosas, pero lo mencionaré. A pesar de, del pánico, de la psicosis que generó eh, generaron todos estos actos de barbarie, eh, quema de vehículos, de automóviles particulares, ataques a tiendas de conveniencia de la cadena OXO, lo cierto es que parece ser que el cártel Jalisco aquí en Guanajuato no dio la instrucción de atacar a civiles, eh, no como en Novolaredo, de hace algunas semanas, un grupo criminal de manera indiscriminada en las calles empezó a dispararle a los civiles que estaban en las calles, civiles que no tenían ningún tipo de actividad criminal y que únicamente estaban pasando, haciendo su vida cotidiana, o en Ciudad Juárez, también el día de antier, en donde se dan ataques en contra de la, de la población civil. Entonces, se generan estos actos de narcoterrorismo eh, con el objeto de impedir que se cierre el círculo de captura. Hay distintas versiones, hay quien dice que ya lo tenían detenido y que estos actos de narcoterrorismo fueron para que lo soltaran. Eh, algo así como un uliancanazo, o bueno, para, para efectos de Guanajuato, un guanajuatazo. Este, eh, hay quien dice eso, hay quien dice que no, que nunca, nunca lo tuvieron bajo custodia, pero que sí se acercaron al segundo o tercer anillo de seguridad que tenía el doble y que provocaron estos eventos para dispersar a las fuerzas federales y que estuvieran atentas a otro tipo de, de eventos y el poder darse a la, a la fuga el tema es que no lo capturaron y, y nos quedamos este, eh, pues con una sociedad conmovida conmocionada en psicosis me comentan eh, que yo eh, eh, no pude visitar en ese momento las, las ciudades de Guanajuato, pero me comentan que Itapuato, Celaya, eran pueblos fantasma al día siguiente de estos eventos de la Universidad de Guanajuato. Ustedes lo saben, el rector decide de manera unilateral y creo que correctamente, ante el vacío de información, toma la decisión de suspender actividades académicas. Eh, yo me, no soy fan de Agripino. Este, lo, lo confieso, a mí hubiera gustado que en la movilización estudiantil de hace algunos años eh, hubieran pedido la cabeza del rector y que los muchachos hubieran derrocado pero creo que no se les ocurrió entonces me, ya ni modo, nos quedamos con las ganas de verlo de, de, de, de, de la rectoría, pero creo que en este caso actuó correctamente este, eh, ¿Qué otra cosa es destacar? En las redes sociales ante la vacío de información que se generó eh, el, el, la mayoría de los ciudadanos conmocionados de manera muy comprensible subieron mucha información no confirmada eh, pero también es destacar que las autoridades en un principio quisieron falsear los hechos. La secretaria de gobierno, Olivia Denis, en un tuit que emitió, me parece, como a las diez, diez y media de la noche, decía que todo estaba en calma, que todavía todavía pasado y estábamos este, otra vez en, en, en Disneylandia. Obviamente no era el caso y era justamente el momento en el que se, más álgido de la crisis, cuando las células incendiarias empiezan a salir de Irapuato, Haya y se empiezan a mover hacia otros municipios eh, obviamente no tenemos aquí en Guanajuato y en nivel federal, sobre decir, este, una estrategia de combate al narcoterrorismo. No existe, no hay una división antiterrorista, no existe un presupuesto en este sentido, no existen estrategias de seguridad, no existen estrategias de comunicación. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo, con lo cual creo que se tienen que establecer eh, estrategias de largo plazo. Eh, el día de ayer alguien me comentaba que... Este, eh, que ya habían hecho uso los grupos criminales de estas tácticas. En efecto, yo lo recuerdo con la captura, el intento, intento de captura de Nenecio Ceguera en el 2015 en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde incluso hubo también narcobloqueos eh, y algunos de los cuales llegaron hasta la Ciudad de León. Eh, pero eran el uso de la, del narcoterrorismo era utilizado de manera muy focalizada, muy muy focalizada. Ahora en esta semana al menos pues tuvimos tres eventos, tres cuatro eventos en Guanajuato. Jalisco, Chihuahua y el día de ayer en baja California y nuevamente el día de ayer otra vez en, en, en aquí en Guanajuato, en Salvatierra y en como me parece que en Juventino Rosas. Me, a, creo que a raíz de la captura de algún jefe criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Santa Rosa ya había hecho uso de estas tácticas de narcoterrorismo evidentemente, pero eh, eh, siempre de manera muy regional. Entonces, parece que a raíz de los eventos que vimos en los últimos días, vemos una ofensiva narcoterrorista de distintos grupos de crimen organizado, el cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, el cártel Jalisco eh, el día martes, el cártel de Santa Rosa el día de ayer. Eh, no tengo claro quién hizo los eventos de narcoterrorismo en Baja California. Pueden ser dos, el cártel Jalisco o bien este, el, el cártel de Tijuana, el viejo cártel de los Arellano Félix. No tengo claro, hasta el momento no ha dado la información. La, las autoridades dado como sea, ¿quién, quién generó estos eventos, ningún, ningún grupo criminal se ha atribuido la autoridad de estos, de estos hechos, pero sí tenemos una aliada, a, a oleada narcoterrorista, que es, es necesario que las autoridades atiendan, entiendan, y sobre todo que la acepten, eh, porque hasta hay una resistencia de, de los gobiernos locales y del gobierno federal para llamar a las cosas por su nombre. Yo prefiero que se reconozca que tenemos un problema de narcoterrorismo y se brinde la capacitación a las maestras, a los maestros, a los planteles escolares, de, a qué hace, de qué hacer en el caso de una balacera. Eh, que se eh, capacite también eh, a los ciudadanos cuando se, se encuentren en un narcobloqueo, Porque lo que ocurre es una serie de reacciones producto de la psicosis, muy comprensible, en ocasiones los ciudadanos de manera muy audaz, temeraria, sacan sus celulares y empiezan a grabar y en automático se convierten en blanco y objetivo de los sicarios, porque los sicarios no quieren ser grabados. Eh, hace algunos años, la Secretaría de la Defensa Nacional repartió folletería eh, en algunos estados en donde había guerra de cárteles, justamente para explicar a la población qué tenía que hacer en medio de una balacera, qué tenía que hacer eh, cuando había un, un centro comercial, llamas, qué tenían que hacer cuando había algunos de estos actos de narcoterrorismo. Eh, eh, lo, lo repartieron de manera muy pragmática y yo creo que de manera correcta para que la población lamentablemente ante estas coyunturas de violencia exacerbada eh, tuviera la, alguna manera de reaccionar eh, y pudiera preservar la vida eh, van desde situaciones como tirarse al piso por ejemplo hasta contar con un botón de pánico en ciertas zonas importantes eh, concurridas para que de inmediato se pueda contar con el respaldo de la autoridad e inhibir este que haya más ataques terroristas. Ayer, perdón, el martes, creo que lo sorprendente de que hayan avanzado en dos estados es que nadie les puso un freno. Las células incendiaras avanzaron municipio por municipio sin que nadie los detuviera y se supone que tenemos un sistema de videovigilancia que costó muchos, muchos millones que fue adquirido por el gobierno de Miguel Márquez y que en teoría era para esto pues resulta que todo el mundo sabía, yo estaba en León monitoreando la situación, todo mundo sabíamos que los incendiarios llegaban acá y nadie hizo bloqueos, retenes para impedir que entraran. No es tan difícil sellar una ciudad, este, pero no, no, no lo hicieron. Yo quiero pensar que, que no tuvieron la información, lo peor sería pensar que estaban en connivencia con los grupos criminales que les permitieron el acceso a los distintos centros urbanos. Eh, yo soy muy ingenuo, entonces quiero, quiero pensar que fue incompetencia y que no fue, y no fue corrupción. Yo aquí la dejaría, este, me gustaría contar con sus comentarios y su retroalimentación y en su caso, los comentarios que tenga nuestra audiencia en el Facebook Live. Bueno, muchas gracias, este, David. Eh, bueno, ya nos das un panorama eh, muy amplio de qué sucedió y las diferentes hipótesis que, que hay, eh, que ha habido hasta este momento, para explicar eh, los sucesos. Pero me, a mí me quedan eh, sospechas. Eh, por ejemplo, eh, ese asunto de que Morena haya ganado a todo el Pacífico, donde están precisamente los grupos delincuenciales, y esta observación que hiciste tú al final, de que no reaccionó nadie. No reaccionó nadie en Guanajuato ni en Jalisco. Qué curioso que no sean de Morena, y que aquí es donde sucedan esas cosas, o sea, donde Morena no tiene presencia de poder, como que me suena como ensayo, o, ¿tú cómo lo ves? Mira, eh, sí, eh, se, ha, se ha popularizado esta hipótesis, eh, eh, hay, hay tres, tres hipótesis con respecto a lo que ocurrió con esos ataques de narcoterrorismo, Uno, una de ellas, la que se ha difundido más, es esta, en el sentido de que el gobierno federal, de manera maquiavélica, se propuso incendiar tres estados de oposición eh, Chihuahua, eh, gobernado por Mario Campos, Guanajuato, Guanajuato gobernado por el panista Diego Sinué y eh, Jalisco gobernado por Enrique Alfaro eh, sí, sí, lo veo posible pero improbable, ¿por qué? porque el alcalde de Ciudad Juárez es de Morena y me da la sospecha por no decirte que tengo la certeza de que él va a buscar eh, la reelección y después va a buscar la gobernatura. no veo a Morena quemando esta corcholata, como dice el presidente actualmente, quemándolo, afectándolo en sus niveles de aprobación, incendiando Ciudad Juárez y, y dinamitando su despegue como can, futuro candidato a la gubernatura de, de Chihuahua. Me, me cuesta trabajo pensarlo. No que, no que el presidente no sea capaz de eso, es capaz de eso y más, pero creo que no sería este, el caso. Por otro lado, en, en Chihuahua, el cártel que, hoy, que realizó esto fue un, un, un grupo menor del cártel Sinaloa, de se me va ahorita su nombre, eh, que fue que perpetró estos ataques. Y de este lado fueron los del cártel Jalisco. Entonces, eh, suponer que el gobierno federal tuvo la capacidad para manipular al cártel Jalisco y al cártel de, de manera simultánea para afectar a gobiernos de oposición, veo más bien manipulando a los cárteles al gobierno federal. Porque los cárteles este, serán todo lo que ustedes me indiquen, pero no son manipulables. Son ellos los que están dictando la agenda en, en distintos temas de, de, de la vida de en materia de seguridad de este país no lo descarto hay un libro que tengo casualmente, se los recomiendo mucho eh, le voy a cobrar el, la promoción a Memo y a Sandra este libro, se los recomiendo mucho es este, votos, drogas y, y, violen y violencia yo creo que Carlos ya lo, ya lo ha leído eh, son compañeros tuyos del CIDE este, son académicos ahí de, de, del CIDE son especialistas en la materia ellos demuestran con datos estadísticas, un análisis hemerográfico exhaustivo. Ellos demuestran cómo en el sexenio de Felipe Calderón ocurrió lo que tú mencionas, Memo, cómo las estrategias de seguridad se direccionaron para afectar a los enemigos políticos del de partido del presidente y del presidente de Felipe Calderón. O sea, ya ha ocurrido lo que tú mencionas. O sea, tiene sentido suponer que el gobierno federal en algún momento se le ocurra este dinamitar ciertos estados con el objeto de minar los niveles de aprobación de sus opositores políticos. Es, es sensato suponerlo. Tiene lógica. Creo que en este caso no aplica. No aplica. Eh, ¿Qué ocurrió en Guanajuato? Tengo la sospecha que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong también consideró esta posibilidad de abandonar Guanajuato, de no mandar fuerzas de, federales, de dejar a Miguel Márquez a su suerte, para que la guerra de carteles erosionara al Partido Acción Nacional. Eh, creo que sí tenemos ejemplos, pero en este caso en particular me parece que no, no fue así. Bueno, algo que vimos los guanajuatenses, que nos sorprendió, tal vez tanto como el terrorismo, fue el disfraz de nuestro presidente municipal, se puso un chaleco antibalas y una cosa en la cabeza, total, este, yo me impresionó más ver su imagen pensando en la, mi seguridad que lo que estaba ocurriendo con los Oxxos, o sea, realmente eh, me dejó sorprendido. Y con una pistola cargando también. Además, además. A ver, este. Sí, Carlos. Sí, bueno, es, primero hay que hacerle la digestión a todo lo que nos platicaste en estos minutos, porque bueno, sí está, si sí está muy complicado toda la cuestión. Eh, a ver, el, finalmente, David, el asunto es que primero a nivel no, local, no hay realmente capacidades para evitar una cosa de estas. Y cuando hablo de local, estoy hablando municipios. O sea, los municipios no están inválidos an, ante tal situación. O sea, ni siquiera León tiene capacidad de reacción para cuidar esto. Digo, Es pregunta, ahorita nos la, nos, nos la, nos la respondes. Este, porque si no, a ver pues siempre vamos a estar al garete y vamos a estar este, pues esperando que nos venga a cuidar eh, eh, la Federación o que el Estado haya, este, haga alguna alguna cosa para evitar problemas. Yo lo, lo que siempre he pensado que las comunidades tienen que valerse por sí mismas para empezar en la parte de seguridad. Entiendo que hay niveles y que debería de haber un esfuerzo combinado y coordinado entre Federación y Estado para los grandes problemas, como le dijiste, de los macrocárteles, por ejemplo, pues fueran controlados y probablemente la parte local controlara las pequeñas mafias, tuviera este, capacidades de reacción, etcétera, y, y, e, e imposibilidad de, de impedir un ataque a la seguridad de los ciudadanos como a la que nos vimos sujetos uh, a media semana. Guanajuato al día siguiente estaba también, pues no desierto, pero yo sí tuve oportunidad de salir y y pues la mitad de la ciudad estaba por lo menos en sus casas. Entonces sí fue muy, muy serio y más serio lo que viene, porque la afectación al turismo ahí está. Eh, he platicado con algunas gentes de turistas, del de, de, de sector turismo y, y sabemos de la cantidad de cancelaciones es, en los hoteles, porque pues nadie viene a una ciudad donde, donde están balanceando los oxos, ¿no? Uh -huh. Y, y con, con el alcalde eh, este, con chaleco antibalas, pues, nos debería de haber mandado chalecos antibalas a todos. Eh, entonces, ¿cómo están estos equilibrios? ¿Cómo debería de ser una coordinación armónica para que funcionara más o menos esto. Está, muy, compl está y, muy complicado. Y, y me llama la atención de que todo este asunto, es un, una cuestión que ya apunté, pues viene de Pemex, por desgracia, uh -huh. la, el maldito Pemex siempre está ahí presente nosotros, nos lo venden como si fuera una panacea, y ahí está el asunto, o sea, es un nido de corrupción brutal totalmente coincido con tu apreciación Carlos aquí el quid del asunto es cómo hacer cómo integrar las capacidades locales municipales en la en combate de eh, delitos de tipo federal yo yo no compro para nada la, la excusa que siempre los gobiernos eh, eh, el gobierno de Miguel en su momento eh, Carlos Amarripa de manera recurrente señalan en el sentido de que son delitos federales y que no nos toca y, pues creo que los grupos de narco no tienen ese problema eh no, no, no se preguntan, ay, es que es delito federal, entonces ellos no tienen esa complicación, <risa> ellos este, actúan y, y no, ay, es que mira, como es delito federal, pues no molestamos al alcalde de, de, de Itapuato. ellos no se preguntan eso, entonces ellos actúan, entonces creo que, ahora bien, eh, es un hecho que tampoco el gobierno federal va a venir al rescate del estado de Guanajuato, eh, a lo mejor porque no tiene los recursos, a lo mejor porque Guanajuato no votó por Andrés Manuel, a, a, a lo mejor porque este, eh, los guanajuatenses pues, son, son católicos y, y en, en la Ciudad de México pues, son ateos, yo, yo te he dicho también lo soy. Entonces, así como que eh, en Guanajuato es, es un poco raro ahí, es que le van a León, acá le vamos a la América. No sé qué es lo que pase, pero no va a ocurrir que el gobierno federal llegue al rescate del estado de Guanajuato. Me Entonces, coincido con tu punto de vista, tienen que construir soluciones locales. Aceptando eh, la, la premisa que planteas, Carl, creo que eh, lo peor que podemos hacer es depositar en las corporaciones de seguridad municipales la solución del conflicto, porque están penetradas de corrupción, eh, no tienen los hombres, las armas, los recursos para poder enfrentar a estos grupos. Lamentable, lamentablemente, eh, en el estado de fuerza que hay en Guanajuato, eh, en las últimas cifras, si no me equivoco, el 30% son FESPES y el 70% son municipales. Es decir, tendría que ser la proporción inversa para que las trespas pudieran hacer frente a los grupos de, del crimen organizado. Entonces, tenemos muchas corporaciones de policía eh, que no tienen la capacitación, el mando adecuado, los, las, los recursos, los equipamientos, los salarios, las prestaciones, y que para acabarla eh, co colaboran con grupos del crimen organizado. Y en ocasiones colaboran con un grupo y luego se pasan al otro bando. Entonces, eh, yo sí soy partidario de que se elimine por completo eh, eh, a nivel nacional el modelo de seguridad pública municipal. No es funcional, no ha funcionado. Los únicos ejemplos que tenemos son tres, cuatro, cinco municipios, eh, Ciudad Juárez en algún momento, eh, San Pedro Garza García en Nuevo León en otro momento, eh, en algunas alcaldías antes delegaciones de la Ciudad de México, eh, pero han sido más bien la excepción. En todo el país, en todo el universo de municipios que hay, los municipios que han tenido un esquema exitoso de combate al narcotráfico al crimen organizado, incluyendo la zona de La Laguna, la zona de, de Torreón, de Gómez de este, de, de, de, eh, eh, Palacio, eh, ahí, eh, incluyendo esa zona, pues son excepciones más bien. Eh, la generalidad, lo común es que las policías municipales fracasen en estas tareas de seguridad. pública. Yo estoy a favor de eh, la conformación de, de una policía única estatal. Eh, ya existen en algunos estados del país no es que sea lo mejor que hay es el, es me, me da mucha pena a veces comentar este tipo de ser este tipo de comparaciones no es que sea lo mejor es lo menos malo aceptar lo que es malo entonces creo que tendremos que avanzar en ese esquema Miguel Márquez más o menos intentó eso al momento de instaurar el mando único en varios municipios eh, eh, el actual gobierno estatal encabezado eh, por Diego Sinué revirtió esa tendencia y empezó a quitar el mando único en muchos municipios. Eh, los alcaldes, muchos se resisten al mando único, porque le implica eh, perder el control de la nómina, el control de las inversiones en materia de seguridad, compras muy, muy grandes, eh, en patrullas, eh, y chalecos, eh, es decir, pierden fuerza económica, pierden el control de la nómina. Y para muchos alcaldes, el tener seguridad pública es una extensión, extensión de su propio poder, Utilizar el aparato de seguridad municipal para eh, enfrentar y combatir adversarios políticos. Eh, esto, pues, ocurre en varios municipios. Entonces, yo estoy a favor de que en algún momento se llegue a una discusión eh, a, a este respecto. Ya hay experiencias en el estado de Nayarit, eh, sin, sin hacer una reforma constitucional, porque es muy complicado conseguir las mayorías legislativas para avanzar en estas, en estas tesis. Eh, hay alcaldes que se resisten por buenas y malas razones, a este tipo de, de planteamientos, eh, la policía de León siempre se ha resistido a esto, en, en parte porque es la mejor cali, capacitada, calificada, la que tiene más recursos. Por... Eh, eh, la policía de Villa el, el alcalde de Villagrán, se resiste a esto, pero por otras razones distintas, este, en, en cuyo, en, en, en las cuales no abundaré, pero este, sí hay resistencias de, las, eh, de los municipios para entrar a un esquema de policía estatal única en Nayarit, que, que fue un caso que me tocó ver de cerca, fue un acuerdo político, tampoco son tantos municipios, creo que son diez municipios en Nayarit, se pusieron de acuerdo con el gobernador Ney González y establecieron una policía estatal única. La Ciudad de México nunca ha tenido una policía municipal, siempre ha sido una policía estatal, eh, corrupta como la fue en los tiempos de Negro Durazo, este, que fue así como un personaje de, de, de, de película de terror, este, y con militares incluso al frente de la misma, el, el último caso, si no me equivoco, fue el general Enrique Salgado Correro. Yo era estudiante de preparatoria cuando los militares llegaron a la delegación Iztapalapa, donde yo, yo vivía, este, y se hicieron cargo de la seguridad pública. Entonces, uno veía militares en los cruceros, eh, eh, las tanquetas del ejército llegando a las colonias, eh, aplicando racias, este, un desastre los militares en materia de seguridad. Eh, el otro caso también muy destacado, el general José Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, eh, que, que después de estar eh, tres, cuatro años al frente de eh, siendo en la máxima autoridad en el combate de las drogas, terminó de socio del de, de, de, de señor de los de llamado Carrillo Fuentes. Entonces, bueno, los militares no son tampoco una, una opción, me parece. Pero sí creo que en bueno, Guanajuato, por la situación en la que nos estamos eh, encontrando actualmente, ya no va a ser este sexenio, me parece que eh, el, el actual gobierno estatal tiene una narrativa construida, me parece que tiene unas premisas que no va a mover eh, me parece que ya decidió, se decidió eh, por, la par, por parte del grupo que está en el poder, que los, los eh, dos cruzados de esta guerra van a ser Álvaro y Zamarripa. Entonces, esta ya va a ser una situación que le va a tocar al siguiente, eh, al siguiente sexenio, eh, para ver eh, si, si se le da continuidad a esto, si se avanza, eh, si se continúa con el esquema de policías municipales que no es funcional, que no sirve de mucho, este... Eh, eh, y, y que nada más sirve para que eh, recientemente algunos alcaldes adquirieran eh, vehículos blindados de, de 3, 4 millones. Yo estoy a punto de abrir en mi WhatsApp una, una sección que se va a llamar eh, el, los alcaldes y sus camionetas para que la gente me pueda hacer llegar este, las fotografías de sus vehículos este, y cuánto costaron. Para reírnos un poquito de la situación en la que nos encontramos. Oye, perdón, ¿cuál es cuál es tu WhatsApp? O sea. Este, llamamos a ese número y, y nos vas poniendo en tu WhatsApp o cómo, cómo le haces? Fíjate que una vez no, no me di cuenta y en el Facebook dejé mi número abierto y de, de, me empezó a llegar muchos números, yo no sabía ni quiénes eran, los agregué porque eh, me hacían planteamientos muy, muy, muy interesantes. Ahorita pues ahí en mi, en mi Facebook, este, en, en el inbox me pueden mandar, con todo gusto les comparto mi número, mi, mi, número, mi número telefónico, este, nada más no se, lo, no se lo compartan a nuestras autoridades por favor, Pero este, si son ciudadanos con todo gusto. Oye, Memo, yo quiero felicitar a David porque ha hecho una exposición muy seria y un análisis mucho, muy profesional al respecto. Lo felicito a David porque no hemos caído en, en esa estupidez de que son verdes son rojos. El problema de, de los carteles es un problema, como él dijo muy certeramente, son ingobernables, ingobernables, ¿eh? Es que no ellos no obedecen razones, son como Gabino Barrera. Dos, lo que es cierto es que en ese sexenio se han apoderado del poder, fíjense la palabra. Y oh, en el otro oh. tema, en donde habla de las policías, yo tengo mis dudas, David. Yo sí creo, nomás que ahí hay una corrupción entre muchos políticos locales con el narcotráfico, desgraciadamente, pero si se hubiese constituido ese fondo que desapareció López Obrador que era de fortalecimiento a los estados para su, a los municipios para seguridad otro gallo hubiera cambiado y finalmente te quiero hacer una pregunta ¿Dónde están los centros de inteligencia que tú sabes mejor que no, entonces el versado en la materia? Centros de inteligencia están en el cuarto piso del de militar en México ¿Dónde están el Centro de Inteligencia de los Marinos? ¿Dónde está el Centro de Inteligencia Mexicano? ¿El de nosotros, el 4 ¿Dónde está el CISEN? ¿Dios? Esos saben perfectamente, por lo menos, la ingeniería donde se van a mover los grupos, donde están los grupos y saben nombres. ¿Dónde están y qué hacen, David? Esa es la pregunta que me queda. Porque al final, si no hay inteligencia para combatir este tipo de delincuencia... No va a haber nada para el ciudadano común y corriente como nosotros. Y pongo como un ejemplo para cerrar este capítulo lo que le pasó a Trump, que está de moda ahorita. ¿eh? Entonces el FBI le pidió al fiscal permiso para poder catear y descubrieron lo que habían confirmado, más que descubrir lo que habían confirmado. Se había llevado papeles secretos de la presidencia. Entonces, hay un centro de espionaje que funcionó hay un centro de espionaje que operó, y en nuestro país, ¿qué pasa con los centros de espionaje, David? Es la pregunta que te hago hoy. Les pasó de todo, les pasó de todo, Pepe, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, eh, la Dirección Federal de Seguridad, que como ustedes saben, era la policía política de la Secretaría de Gobernación, y que en algún momento se comisionó para combatir al crimen organizado, se corrompió. Eh, esta, esto eh, se, se nuevamente saltó a la, al debate público con el reciente debate por la extradición de eh, Caro Quintero. Eh, resulta que quienes capturaron a, a, a, a Kiki Camarena, el agente de la DEA, pues eran agentes de la Dirección Federal de Seguridad y se lo entregaron a este, a, a, a, a la gente de Caro Quintero. Eh, es decir, una, un segmento de la inteligencia civil dedicada al combate al crimen organizado fue penetrada por el crimen organizado. Eh, se decide la disolución, se crea eh, a la postre el CICEN, una dependencia intermedia que no recuerdo cómo se llamó, se crea la, el CICEN y empezó a trabajar ya en nueve no tareas de, de crimen organizado. Surgió el Centro, el Centro Nacional de Inteligencia para combatir las Drogas, eh, que nuevamente fue penetrado por el crimen organizado. La inteligencia civil tuvo esta metamorfosis. Del otro lado, la inteligencia militar, que también en algún momento las regiones militares de Sinaloa, Tamaulipas, este, Ciudad Juárez fueron comisionadas para combatir a los grupos del narcotráfico, también fueron penetrados por el crimen organizado. El, el área de inteligencia que más o menos funciona bien es la de la marina. Por eso la DEA, en sus operativos de captura que plantea contra objetivos estratégicos del crimen organizado en México, suele buscar una sinergia con la marina porque son en, en quienes confía y que eh, los marinos por eh, tener en la mayoría de los casos los marinos no tenían acciones tierra adentro no estaban en contacto con los grupos eh, criminales y estaban más bien en, en, en otro tipo de actividades entonces la marina con el tiempo se ha convertido en uno de los eh, eh, áreas, el, el cuerpo de élite de la marina, una de las áreas de inteligencia más logradas que tiene, que tiene el gobierno federal eh, eh, la policía federal eh, que intenta conformar meso cedillo ustedes recordarán la policía federal preventiva, también creó su área de inteligencia, fue evolucionando eh, después ya eh, eh, Andrés Manuel recibe la Policía Federal, la desmantela. me pesa mucho decir esto, eh, es un hecho, sí, no tengo duda, de que Genaro García Luna y muchos de sus secuaces aprovecharon la inteligencia que tenía la Policía Federal para, para eh, hacer alianzas, hacer negocios, inclinar la balanza a favor de un grupo, a favor de otro. Eh, en esta guerra contra el narco, ahora sabemos que era una guerra contra los enemigos del Chapo, no contra los, todos los cárteles, sino que el gobierno de Felipe Calderón tuvo una relación orgánica con este, con eh, el cártel de Sinaloa. Eh, yo sé que eso no pasa recientemente, pero antes ya había pasado. Entonces, pero, ¿qué, qué es? Razón, David. Mondragón Colbeck, así fue el hombre que al principio el en Peña Nieto, desmanteló la plataforma sí. que le había hecho Slim. Y Slim se quedó con esa plataforma de inteligencia, que a teléfonos, sabe dónde a la gente. ¿Por qué la gente no le han informado esa plataforma que Mondragón Colbeck, hijo de un ex general de la insurgencia o pariente, desmontó esto y se lo quedó Slim, la principal centro de inteligencia, se lo, la plataforma se quedó Carlos Slim. Eso tú lo sabes mejor que yo. Yo te diría que los cuerpos, las instituciones de inteligencia del Estado mexicano unas fueron corrompidas, otras fueron disueltas, resuelta, otras fueron absorbidas, otras colaboran ya directamente con Washington. Sin, Washington tiene objetivos en materia de seguridad, pero no son los objetivos de seguridad de México. Eh, gran parte de la estrategia en materia de seguridad que se despliega en el país es a petición y capricho en su momento de Donald Trump o a petición ahorita de la coyuntura electoral que vive, vive John Biden de elecciones de medio periodo. ¿Qué es lo que ocupa John Biden? Pues dos, tres narcotraficantes, para que los pueda presentar el presidente americano. Este manteja de plata frente a su electorado y demostrar un compromiso de combate al narcotráfico y a la corrupción que existe en México por este, por este motivo. Entonces, algunos, los cuerpos eficientes de inteligencia colaboran siguiendo los dictados de los de Washington. Los otros fueron corrupidos, otros fueron disueltos y otros están en formación. Actualmente, la Guardia Nacional está conformando un, un equipo de inteligencia, pero eh, os habrá decirte que falta mucho para que logren, eh, eh, primero, tener cap capacidades, competencias, y luego que puedan dar resultados. Entonces, ahorita prácticamente lo que ocurre en el Estado, en el, perdón, en el país, son tomas de decisiones sin lo que tú mencionas, es decir, análisis de escenarios, identificación de riesgos, eh, objetivos eh, criminales, incluso se tiene déficit en las tecnologías eh, no existe un adecuado sistema de intercepción de llamadas, no con, se cuenta con drones, eh, casi todas las tecnologías, las inter, toda la, casi toda la inteligencia la proporciona eh, la DEA. Esta información, lo, lo más destacado y destacable que ha habido en materia de inteligencia fue este, este eh, software Pegaso que, que, que, que sirvió para espiarlos a ustedes o a, a quienes se dedican al periodismo, este, que fue lo, más, a, a lo mejor que ha habido, pero fue con motivos políticos, no, no con motivos de seguridad lamentablemente. Y yo, yo te quiero hacer una reflexión, este, querido David. Este, te, te hemos escuchado como especialista, como experto en el tema. Lo ves desde fuera y dices, yo veo que pasa esto y esto y esto y esto. Y esto. Pero yo lo que quiero es conocer tu postura como ciudadano mexicano frente a estos eventos. Por, por lo siguiente, tú dices, no parece ser que hubo ineptitud y por eso no hubo una reacción. Y pensando en esa respuesta tuya, pienso en el día de las elecciones. El día de las elecciones, si hay todos estos movimientos, ¿tú como ciudadano saldrías a la calle? ¿Irías a votar o no irías a votar? ¿O, ¿o qué? Porque, porque me quedan a mí esas dudas, ¿no? Mira, te... te... Eh, te voy a responder de manera muy completa. Como como ciudadano cómo lo veo. Estamos en el hoyo. Este no no no veo cómo podamos salir pronto de esta situación. Eh, porque además hay una situación muy paradójica. Vamos a ver el resultado electoral aquí en Guanajuato eh, de las elecciones del el 2021. En los municipios de mayor violencia ganó el Partido Acción Nacional. En Celaya recuperaron los apaseos, refrendaron refrendaron Irapuato, eh, la guerra de cárteles en León, incluso permitió que la, la la actual alcaldesa ganara con una votación histórica, es decir, la inseguridad desde el punto de vista estrictamente pues, de, de electoral, eh, su impacto electoral, benefició al Partido Acción Nacional. Eh, algo está fallando en la narrativa de la oposición, bueno, fallan muchas cosas en la oposición, pero una de ellas es que la inseguridad permitió el reposicionamiento del PAN justo en las zonas en donde hubo mayor violencia homicida, con distintas estrategias. En el caso de Celaya, eh, el gobierno del Estado recluta a un candidato independiente que antes había sido prista, Javier Mendoza, y, y lo, le da la candidatura y gana a nombre del Partido de Acción Nacional. Eh, en el caso de, de León, llega una imposición eh, Marco Cortés este, eh, para imponer a Alejandra Gutiérrez como candidata en, en la alcaldía de León. Yo no soy panista, Carlos, así que a mí no me pueden expulsar, o, o parece que están tratando de hacer en tu caso, pero... Así que, sí, claro. no tengo ese problema. Entonces, eh, Marco impone ahí candidata, eh, y pues le sale también la, la jugada. En donde no les funcionó tan bien, fue en Salamanca, en donde Morena refrenda con César Prieto. Pero, eh, con una característica, el, en la recta final del gobierno de Betty, de Betty Hernández, eh, que también era panista por cierto, eh, ella eh, se abaten los índices de, de homicidios dolosos de manera impresionante. No se debió a un fortalecimiento de las capacidades municipales en materia de seguridad, no se debió al gobierno federal, se debió a que el Cártel Jalisco se apoderó del municipio y teniendo una sola fuerza, del control territorial, pues ya no hay guerra. O que, pues, si da más ayuno, no se pelean entre ellos. Entonces, eh, fue por eso, porque eh, eh, la inseguridad se disminuyó notablemente en Salamanca y los homicidios inus bajaron porque con algunas excepciones como el mercado Tomás Esteves y los casos de, de, de, de, de, de extorsión. Pero quitando esa, este, este prietito en el arroz, en realidad Salamanca bajó mucho en esta situación de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que veo? Eh, la inseguridad, eh, creo que el Partido de Acción Nacional tuvo esta eh, habilidad camaleónica que ha demostrado a lo largo de las últimas décadas para capitalizarla en su provecho. Este, los apaseos son zonas muy complejas y, la, y los dos municipios, los dos aparcios, los ganó los ganó este, eh, eh, el pan. Eh, ustedes eh, creo que la mayoría tienen una, una perspectiva crítica a, hacia el alcalde, pero, pero Alejandro eh, ganó con un margen importante de, eh, de votos. Es decir, este, es una situación eh, paradójica que eh, el elector tiene una perspectiva distinta a la nuestra. Eh, es decir, la opinión publicada es una y la opinión pública es otra. Entonces, no sé si quienes fallamos en el análisis somos nosotros, o si los electores están equivocados, o, o, o, o si tenemos una sociedad que es así medio masoquista. No sé, sé qué está pasando, pues pero lo cierto es que los temas de inseguridad no están impactando en, en el resultado electoral. Creo que esto va a cambiar. Ahorita, actualmente, Morena solo tiene tres municipios, Salamanca, Doctor Mora y Silao Por definición, el desgaste que va a sufrir, van a sufrir las autoridades va a ser mayor en los gobiernos de Acción Nacional porque son ellos los que tienen la mayoría de municipios bajo su bajo su control entonces eh, eh, Morena se va a beneficiar del desgaste natural de gobierno de los eh, alcaldes y del propio gobierno del estado para cuánto les va a alcanzar ya se verá las últimas encuestas marcan que hay una reducción eh, de la distancia entre la votación del PAN y, y Morena estamos a, a dos años hasta mucho evidentemente normalmente eh, la votación de la posición eh, te, lo, las tendencias de voto a favor de la oposición se incrementan en el año posterior a la elección, pero disminuyen conforme se acerca la elección entonces, pues bueno, este, ya, ya eso se los dejo para que lo podamos discutir en otro momento Yo soy María Elena Ay David, muy buenos días bueno, ya tardes a todos me da mucho gusto tenerte aquí, pero bueno yo lo que quiero saber, yo bueno, yo viajo mucho a Celaya este, porque ya viven mis papás, ¿cómo vivir? Digo Yo, yo no sé de, de todo esto, de verdad te agradezco que nos expliques, pero ¿cómo, ¿cómo podemos mejorar como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Tú como crítico y que ve, lo ves diario, yo soy una mamá que salgo con mis hijos, que viajo en carretera, que de repente empieza a eh, ver redes sociales y ya no sabes si quedarte... Irte, por ejemplo, yo al día siguiente de que sucedió todo esto fui a Celaya, un Celaya desierto, estuve en Celaya al día siguiente. Este, perdón. Se te cortó tu eh, micrófono. Perdón, es que mi. Perdón, Celaya uh -huh. desierto. Mi pregunta es esa: tú, desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer como ciudadano? de No hay que hacer nada, vivir con miedo. Porque así vivimos, vivimos con miedo, vivimos con, con una incertidumbre de salgo, no salgo a la calle, me quedo en mi casa, espero que la vida pase y se tranquilice esto. Creo que no es la manera, ¿no? Y sí percibo que cuando suceden las cosas, al día siguiente hay retenes en todos lados y luego como que al gobierno se le olvidan los retenes. Entonces, pues no sé, esa percepción tuve, yo fui al día siguiente, luego volví a viajar al otro día y ya se habían quitado todos los retenes, y dije, bueno, pues entonces ya no pasó nada. Entonces, ¿tú qué, qué nos recomendarías desde el punto de vista de seguridad, con toda tu sapiencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Independientemente, sé que esto es político, que hay cárteles, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que exigirle al gobierno? Gracias, Marilena, hace mucho que no, no platicamos, me da mucho gusto coincidir contigo aquí en este, eh, en este conversatorio. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Definitivamente no hay que vivir con miedo pero sí con precauciones lo peor que puede pasar es que la sociedad de Guanajuato sea rehén de los delincuentes eh, nos, nos encontramos en una situación muy paradójica coincido con uh -huh. tu planteamiento los ciudadanos recluidos en sus casas y los, y los delincuentes dueños de las calles o sea el mundo al revés y eso es justamente lo que, lo que el, el objeto de, primordial del narcoterrorismo, inhibir eh, el, el activismo social, eh, paralizar a la sociedad, eh, detener acciones de la autoridad para enfrentar a grupos delincuenciales. La lógica del, del terrorismo justamente es, es esa, es generar estados de psicosis socializados con el objeto de avanzar en sus objetivos criminales y provocar la parálisis en la sociedad. pues creo que sí tenemos que avanzar, si es que es muy complicado para quienes viven en Celaya, no son enchiladas, eh, es muy difícil. ¿Qué es lo que se tiene que avanzar y exigir a las autoridades creo que tienen que eh, decidirse a publicar los mapas de calor. Los mapas de calor son estas eh, cartografías en donde se identifica eh, cuáles son las zonas en donde se cometen robo de autos, en la que hay robo a casa habitación, en la que hay eh, robo a transeúnte, eh, cuál es el, el crucero en donde lamentablemente han eh, colonias, eh, barrios en donde ha habido lamentablemente ataques sexuales. El gobierno del Estado, gobierno, los gobiernos municipales y el gobierno estatal tienen que publicarlos. Es información que se genera con el dinero de los contribuyentes. Tienen derecho a saber cómo está su municipio. De manera intuitiva, en Guanajuato sabemos que la avenada, las nuevas colonias de vivienda económica, oh. eh, hay, hay zonas en donde pues, no te pares, sabes que no puedes tener, tener ahí actividad en ciertos horarios. Entonces, yo creo que hay que presionar a las autoridades para que den a conocer los mapas de calor y que los ciudadanos de manera consciente tomen su determinación de, eh, de qué manera. Obviamente, los mapas de calor son móviles. Si si la gente deja de estacionar sus coches, donde se lo roban, pues la gente, los ladrones van a ir a robarse a otra zona, pero sí se requiere que se conozcan, se conozcan eh, eh, estos temas. Eh, los los controles de confianza que se aplican no son públicos, no se conocen, no se dan, no se informan. Obviamente eh, tendría que eh, eh, darse a conocer esta información, las evaluaciones que tienen las policías municipales tampoco se conocen del todo. Eh, tiempos de respuesta. Hace poco Álvaro subió Álvaro Cabeza acá subió en el portal de internet los indicadores de desempeño en materia de seguridad pública por municipio, eh, pero no están todos. Nos pues valdría la pena que eh, pudiéramos ver, entiendo que hay que tener reservas y información, pero creo que sí vale la pena, yo sí quisiera saber, este, ¿cuáles son los tiempos de respuesta de la policía municipal? Eh, ¿Cuántos casos atendieron? ¿Cuántos no? Eh, creo que también hay que hacer, eh, con respecto a los ciudadanos, un poquito de conciencia, porque, eh, entendiendo que se vive en una situación no, de psicosis, no. que hay una situación de, de, de, de eh, sumamente álgida. Eh, también eh, hay una infodemia, los los ciudadanos sí distribuyen mucha información que no está confirmada, pero también las autoridades lo entiendo porque no proporcionan la información correcta en tiempo real. Entonces, también tendríamos que avanzar en esa vertiente. Pero para mí lo más importante, María Elena, es que los resultados electorales, los resultados, los resultados en materia de seguridad, tengan un impacto electoral. Creo que esto sí se tiene que dar. Castigar a los gobiernos que cumplen su tarea y castigar a los que no la cumplen, porque ahorita estamos al revés. Entonces, creo que sí se me requiere hacer un poquito de, de, de, de formación cívica ciudadana, que es lo que ustedes hacen con estos programas, con estas plataformas, a efectos de que los ciudadanos con información en la mano, al momento de que depositen su voto en la urna, eh, eh, identifiquen pues cuál fue el actor político que avanzó en el cumplimiento de metas y objetivos en todas las encuestas que se levantan en Guanajuato. Eh, eh, el principal problema que identifican los ciudadanos es el de la inseguridad. Hace 10 años, cuando yo eh, vine aquí a Guanajuato en 2009, el principal problema era el empleo, el, el empleo por mucho. Y en materia de, de, de necesidades municipales era la pavimentación de calles. Ahora, en las encuestas todos todas las encuestas nos marca que el principal problema para los ciudadanos es la seguridad. Incluso ya de manera muy específica, la corrupción policíaca, el jefe policíaco que está, tal cual, tal cual eh, este, el cártel que está generando tales tales acciones, este, lo, eh, los tiempos de respuesta muy lentos de, la, de los elementos de de policía, los sobornos que reciben los segmentos por parte de, de la corporación, por parte de los criminales, ya hay un conocimiento de, de los ciudadanos muy puntual sobre las fallas que se hay, que hay en, materia, en materia de seguridad. Entonces yo creo que eh, eh, redondeando, creo que la única manera de avanzar esto es generando presión. Eh, creo que hace poco los obispos de Irapuato Celaya convocaron a unas manifestaciones. Eh, eh, por el tema de la seguridad, yo, yo me declaro de, yo me declaré desde hace mucho tiempo ateo, pero eh, eh, sí creo que este tipo de manifestaciones son necesarias, aunque la alta jerarquía católica eh, emprendió estas manifestaciones por lo que ocurrió en la Tarahumara, y para presionar al gobierno federal luego del asesinato de sacerdotes jesuitas. Entonces, creo que eh, la jerarquía católica aprovechó la coyuntura para plantear una mesa de negociación con el presidente, y hacer movilizaciones en las diócesis de distintos estados del país, y sobre todo en aquellas ciudades como Celaya y Irapuato, en donde hay una sensibilidad ciudadana frente a, estos, frente a estos eventos. Yo para concluir, perdón David, quisiera decirte que tienes razón, eso de maquillar las cifras para que la gente no se entere de que hay 20 muertos aquí, ahorita es más de verdad, yo creo que es conciencia civil, necesitamos saber dónde están peleándose, necesitamos saber ¿Realmente qué está sucediendo? Lo acabas de decir perfectamente bien, de la mejor manera, porque el político piensa que maquillando es la mejor manera de tranquilizar a la gente. Creo que no, creo que es importante que sepamos que aquí al lado de mi casa está sucediendo alguna cosa, que no tengo que pasar por esta, a lo mejor tanto a tales horas por tal comunidad. Y en cambio pasa siempre el director, no pasa nada, pero empiezan la, las redes sociales a decir... Que ya, que ya hicieron cosas entonces creo que esto le acabas de dar una apreciación que yo no la había este, analizado y creo que tienes razón, hay que decir la verdad en materia de seguridad, más que nunca no para alarmar, sino para estar enterados y saber qué es lo que va a pasar, obviamente con cuidarnos, ¿no? Sobre todo Divinción. Vamos a dar la palabra ahora a Lolita que la pidió desde antes del piri y de ti Adelante, Lolita. Gracias, Memo. Bueno, antes que nada, muy buenos días, licenciado David. Un gusto volver a estar aquí. Eh, de manera virtual, aunque sea, este tenerlo. Y con esto que usted nos acaba de comentar, bueno, ampliamos un poco más nuestro criterio de cómo está la situación de seguridad y no nada más en nuestro estado ni en un municipio, sino a nivel nacional. Le agradecemos su presencia y toda esta información. Y bueno, a mis compañeros de observatorio, también muy buenos días, ya, ya tardes, perdón. Igualmente a todos los que nos siguen en Facebook Live. Bueno, yo, yo quiero andar un poquito en, en algo que ya comentó Carlos Arce y que tú también, licenciado, ya nos habías comentado, que es la eliminación del portase ¿Qué opinas de eso? Este, porque, bueno, eh, no sé si estás enterado, nuestro querido, bueno, no ni, ni tan querido, pero siempre le digo querido alcalde, este... Alejandro Navarro, siempre anda echando la culpa de todo lo que pasa de inseguridad en Guanajuato, que antes era una ciudad mm, tranquila y que él cree que por aumentar el número de policías va a, este, a solucionar el problema. Él le echa la culpa toda la vida y, y, y todo el tiempo que ha tenido como, como presidente municipal, porque tú sabrás que él ya está repitiendo, le echa la culpa a la eliminación del fortasec. ¿Qué piensas tú de eso? Y otra de las cosas, me gustaría mucho que nos dijeras, ¿cómo, ¿cuál es tu visión acerca de nuestro eh, el director de, de seguridad, que es eh, Ugalde, eh, que también eh, habla, eh, ahora que fueron los acontecimientos, primero sale diciendo que no hubo nada, que no es cierto, y después que sí es cierto, eh, pero nada más ciertas cosas. O sea, ya acabas de decir que por qué no nos dicen la verdad, eh, pero sí me gustaría saber tu opinión acerca de lo del Fortacé. ¿Qué opinas? Para que a ver si a nuestro querido alcalde le queda este, bien entendido que no es necesario o si es necesario, según tu opinión, eh, yo pienso que no, porque él tiene que buscar la, los medios y que no poniendo más policías va a, a, este, a, a disminuir tienen que haber estrategias, como tú lo, tú lo mencionas, y qué piensas también de nuestro eh, este director de seguridad, eh, Ugalde. Y Gracias. creo que, eh, creo que antes de, de, de darte la palabra, este, y creo que ah, está bien dicho que es eh, la la están bien organizados lo, los señores de, de, de, de de la delincuencia. Ellos sí están bien organizados. Y nosotros, eh, bueno, nosotros no, pero nuestra, nuestras autoridades creo que eso es lo que les falta. Gracias, licenciado, y espero tu comentario. Gracias. Ahorita, háblame de tú, por favor. Eh, hemos estado en contacto aquí para podernos este, eh, criticar con más, con más no, no es cierto. este Mira, ¿qué es lo, ¿cómo está Guanajuato Capital en materia de inseguridad? Depende de la métrica. Si comparamos Guanajuato como, como estaba el municipio hace 15 años, tenemos un retroceso evidente, pero muy muy marcado y evidente. Si comparamos Guanajuato con los municipios eh, circundantes, eh, Irapuato, eh, o, o más para allá Celaya, no, pues estamos en la gloria. Perdónenme la, la, la, la manera tan coloquial. Eh, ¿Por qué? Eh, porque eh, lo que pasó en Guanajuato es que el cártel Jalisco eliminó, reclutó, coctó, se deshizo de los grupos locales de narcomunqueo. El Marro en algún momento mandó tropas por ahí a, a, a Guanajuato Capital, pero fueron rápidamente repelidos. Ustedes recuerdan estos, estos episodios, eh, me parece que por esta plaza comercial nueva, este rumbo a la Saucia, donde, hubo, donde hubo algunas balaceras. Eh, también me parece que en Pueblito de Rocha, donde hubo algunos eventos de alto impacto, eh, hubo un cuerpos descuartizados de en una glorieta este, por ahí eh, también eh, de, que se había construido recientemente. Eh, sí hubo un momento crítico para la seguridad e inseguridad ahí en, en Guanajuato, pero lo que benefició un poco, no un poco, sino un mucho, es que el cártel Jalisco se apoderó de la región. Ellos tienen el control del municipio de Guanajuato. Hay algunos hechos que no me explico, que no alcanzo a entender del todo. Eh, lo comentaba con Carlos hace, al, hace unos días, de que ha habido unos eventos recientes de alto impacto, que no entiendo quién los realizó. Yo, Pero va a ser una hipótesis está un poco aventurada de mi parte. Eh, creo que hace tiempo el cártel Jalisco terminó la, como ellos llaman, limpia de eh, grupos rivales. Eso ocurrió hace tiempo. Me parece que hay otro grupo que quiere nuevamente apoderarse de Guanajuato, pero está lanzando como Globo Sonda, está haciendo incursiones, midiendo las capacidades de respuesta, de qué lado se carga la policía municipal, eh, cuál es la capacidad de respuesta del cártel Jalisco. Eh, si logran obtener información de inteligencia, lo que ellos hacen para atacar a la estructura de narcomenudeo contraria es secuestrar uno, dos, tres, cuatro narcomenudistas mediante tortura, obtener información de otros puntos de venta de narcomenudeo, casas de seguridad, vendedores, elementos de eh, policía que están cubridos con ellos y les doy una protección de los tres niveles, Guardia Nacional, Policía Municipal y, y, este, y Policía Estatal. Me parece que están incursionando, están, eh, entran, pegan, se repliegan, tienen información. Espero equivocarme, espero que hayan llegado a la conclusión de que va a ser difícil entrar a Guanajuato. En algún momento los grupos criminales también toman decisiones de este tipo. Si perciben que es complejo entrar a Guanajuato, se van a replegar y van a seguir trabajando en otros municipios. Si perciben que hay posibilidad de avanzar, van, lo van a hacer como ya lo han hecho antes. Espero que Guanajuato no vive esta situación de nueva cuenta y que se mantenga en esta lamentable paz tarca, porque lo que tenemos es una paz que no está fundamentada por la labor de la autoridad. No son ellos los que están este, eh, imponiendo eh, una, una tranquilidad en el municipio, son los propios grupos del crimen organizado. Ahora, sí, si, si, insisto, si comparamos esto con Celaya, no, pues, si Celaya ya quisiera ser Guanajuato para humillar por lo que ellos viven de manera cotidiana y regular. Asesinato de elementos de policías, cuerpos descuartizados, extorsión, cobro de derecho de piso, balaceras, eras, narcos, bloqueos. Eso no está en, en, en Guanajuato. Eh, ¿Qué opino de, de Samuel Ugalde? Eh, yo escribí por ahí un artículo, eh, creo que hace fue como un año en el medio, en donde dice la mención de que, de que él tenía algún tipo de, de alianzas muy peculiares allá en el estado de Guanajuato desde el punto de vista muy del municipio de eh, Guanajuato me parece que el alcalde Alejandro Navarro decidió darle continuidad en parte por estas métricas que de la, desde la perspectiva del alcalde le favorecen junto y aparte creo que en efecto el hecho de que hubiera un descenso de la actividad delictiva o por lo menos de los eventos de alto impacto sí favoreció la reelección de Alejandro Navarro ustedes me dirán si estoy en un error o, o, o es por ahí la cosa o quizá lo que impactó más fue que el candidato de Morena, de Morena no fue Beto Loya. No lo sé, este, solo tengo flashazos acerca de, de este tema. Vi algunas encuestas en su momento en donde Beto Loya sí estaba eh, con un candidato me, más competitivo que la candidata que finalmente postuló, postuló Morena. Entiendo que hubo problemas en la integración de la, de la planilla. Del otro lado, sé que también el gobierno del estado eh, se resistió durante un tiempo a, a concederle la candidatura a Alejandro Navarro. Pero me parece que el gobierno del Estado, me refiero al grupo político que tiene el control del gobierno del Estado, no tenía otras opciones allí en Guanajuato. Eh, y finalmente llega otra vez Alex por descarte. No tanto porque fuera este, el favorito del gobernador Diego Sinue para repetir. Seguramente, Carlos, tú recordarás el libro de la herencia de acá corre Castañeda, que había dos maneras de llegar, por descarte o por virtud. pues creo que, que, que Alex es el rey de los descartes, este, siempre cae parado este tipo de decisiones políticas que le benefician. ¿Qué opino de Samuel? ¿Samuel ha administrado el conflicto en materia de seguridad? Si lo comparamos insisto, con el Guanajuato de hace 10 años tenemos un mal desempeño, pero si lo comparamos con lo que ocurre en el entorno de, de, de, de otros municipios me parece que ha tenido un, un manejo que ha permitido que el municipio no alcance estos niveles de violencia ¿Qué tanto es por Samuel y sus capacidades? ¿Y qué tanto es por eh, que el cártel Jalisco ha impuesto la paz? Pues esa no me atrevería a responderla, pero me sospecho que eh, sí es más debido a que el cártel se apoderó de distintas regiones del municipio. Yo tengo una buena opinión de, de Samuel y de, este, de su subdirector operativo, creo que se llama Alejandro, Alejandro Comacho, este, que está por ahí. Me parece que son personas que esencialmente tratan de avanzar en esto y malabarean con los recursos, con las peticiones políticas que les llegan, los regidores que, que piden situaciones excepcionales de manejo para ellos y sus familiares, los empresarios hoteleros que quieren que tener una patrulla enfrente de sus respectivos negocios, las presiones que tienen de parte del gobierno, del gobierno estatal, la relación, entiendo, con Álvaro no es del todo buena, no es del todo satisfactoria, pero lo cierto es que en el caso específico de Guanajuato no tenemos un problema en este momento, no tenemos un problema grave en materia de seguridad, como sí lo hay en municipios, Creo más bien que los problemas de Guanajuato están referidos a otros problemas que ustedes mismos han referido de manera puntual. Desarrollo de proyectos, socialización de proyectos, tema de las momias, por ejemplo. Las estrategias de mercadotecnia del alcalde que, que generan mucho ruido mediático y que generan urticaria para muchos segmentos de la, de la población. Yo, yo soy de la Ciudad de México, entonces estoy acostumbrado a ver cualquier cantidad de cosas, no me asusta, pero sí entiendo que en el caso de Guanajuato genere este, resistencias. Eh, el manejo político eh, al interior del, del, del ayuntamiento, eh, este tema de asignación de contratos, toda esta parte me parece que es la, más, eh, la que genera eh, más, más discusión y la que es la más importante en el caso específico de, de Guanajuato. Y lo que va a ser dentro de poco, eh, la sucesión en el 2024. ¿Quién va a quedar eh, como sucesor de Alejandro? Eh, este, eh, ¿Samantha? Eh, pero pregunto, eh. no, no sé si, si usted. Algún, no sé si María Elena este, eh, quiere que votar este, Tú que las conoces más porque estuviste ahí. Perdona que te va bueno, pues, pues se, se, se, comenta, se comenta, licenciado, que ya desde que anda este, saliendo en fotos y todo, eventos, este, que no a veces en algunos que no tienen nada que hacer, eh, sale Samantha, entonces nosotros consideramos, bueno, al menos yo, esa es mi percepción personal, perdón, y ya lo habíamos comentado en, en la sesión anterior, que tenemos la percepción de que Samantha ya está haciendo campaña desde ahorita entonces yo creo que es la, es la que están tratando de empujar su querido marido, porque él ya no se puede reelegir, porque ya se religió ¿sí? Entonces, y además, este, pues ha hecho un muy mal gobierno, la verdad. Bueno, este... Eh, eh, Piri, Carlos Arce, Carlos Arce quiere hablar. Ah, no, no, Piri. no, no, no, vale. no. No, sí. Re regresar un poco. Mi querido David, yo pienso... Primero, que las elecciones del 2024 van a ser atípicas, una. Y dos, hoy, como están las cosas, después de ver los ataques de los, lo que llaman crimen organizado, o sea, como le quieren llamar, ellos son hoy los que van a poner candidato. en el poder, el fuego y el dinero. Es lo que veo en Guanajuato. No sé, ojalá y esté equivocado, pero hoy es lo que está presente. Lo demás es cuestión de risa, ¿eh? Sí, en el trienio, en el, en el trienio anterior sí hubo narcogobiernos, ¿eh? Eh, ¿eh? Manuel Doblado, eh, respaldado por el Cártel Jalisco, eh, el presidente era Adolfo Alfaro, actual eh, diputado local, ya, no iba a decir nombres, pero ya se me fue. Bueno, ya lo dijo. Este, el, el actual el, el, eh, diputado local del PRI, eh, entonces alcalde Manuel Doblado, tuvo una alianza orgánica con el Cártel Jalisco. Eh, Villagrán, Juan Lara, este que, que pues para no abundar mucho, pues es el tío de ellos, de, de, de, de los líderes de una organización criminal. Y bueno, pues la sangre llama, ¿Verdad? Pues, también entiendo esa parte. Este este eh, Alex Tirado eh, eh, bajo presión, bajo amenaza del cártel de Santa Rosa de Lima, en Acámaro, este también un gobierno que incluso tenía sicarios en la nómina. Este, estos eran como los más, más marcados eh, este Genaro Genaro Martín Zúñiga, si te olviden eh, ustedes lo recordarán porque se hizo muy famoso en un video un audio eh, que por ahí entre Hugo Estefanía y, y Noel Arabelman y, y Noel Arabelman en Puma líder del cartel de Santa Rosa le dice a, a Hugo Estefanía que, que Genaro pues, lo tenía cargando garrafas y no eran garrafas de agua ¿verdad? yo creo que eran de otro líquido este, combustible. Eh, ya, había, ya ha habido narcogobiernos en en efecto coincido con, el, con lo que comenta Pepe, eh, sí ha habido narcogobiernos, ha, ha habido otros que están omisos, depositan en, en el director de seguridad pública el control de estos temas y se mantienen al margen, eh, y hay otros que sí han combatido, no son los menos, eh, pero sí hay otros que han enfrentado al crimen organizado, y que han sufrido incluso pérdidas importantes por esta, por esta situación entonces tenemos en los hechos tenemos tres tipos de alcaldes eh, los que están eh, eh, totalmente en línea con los grupos de crimen organizado eh, los que están en términos de amenaza eh, sometidos y los que están en pie de, de lucha los que están tratando de hacer la diferencia este, David eh, hay una compañera que no asistió a la reunión pero está preguntando ¿Qué opinas de la policía especializada de Coahuila? Bueno, estos cuerpos de élite que se han generado en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León eh, han tenido un desempeño eh, eh, con fluctuaciones. En su génesis, eh, tienen un buen desempeño, una buena capacidad de reacción, suelen estar bien equipados, suelen tener buen desempeño, pero con el tiempo al, al estar en interacción con los grupos criminales se empieza a dar un desgaste. El contacto de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia con los cárteles genera erosión. Lo mismo pasa con el sistema penitenciario, lo mismo pasa con el sistema judicial. Jueces y si magistrados empiezan a emitir sentencias a favor de los narcos. El sistema penitenciario que puede ser neutro o que puede estar no tan corrompido. O bueno, que, que nada más se dedicaban a vender los cigarros y las cobijas, de repente ya se dedican a comercializar droga al interior de los penales. O se genera la, el llamado autogobierno el crimen organizado tiene la capacidad de erosionar las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la policía de Coahuila? Desde eh, Después de los golpes muy certeros que llegó a dar en contra de narcotraficantes de alto perfil, ya entró en un declive. Pero esta es más o menos la misma historia que han sufrido otras corporaciones. Lo que se impone es una renovación constante, un, un, una depuración constante de los cuerpos de seguridad, una rotación de los mandos policíacos, este, eh, para que está de interior, no lo eliminamos, únicamente lo detenemos. Eh, eh, a ellos se les atribuye un poco la pacificación también del estado de, de la zona de la laguna. La zona esta, eh, eh, que alguna vez quisieron conformar un estado independiente de Gómez Palacio y de Torlán. Eh, eh, es posible, pero eh, tengo una, un contacto del gobierno federal que me dice de manera un poco más, más cínica, pero más certera, que, que no es cierto, que en realidad la pacificación de la laguna se dio gracias a que el cártel de Sinaloa se apoderó de la laguna y se acabó. Pues pues creo que también fue parte de eso, ¿no? eh, una combinación de eficacia policíaca, bueno, eficacia eficacia policíaca para destruir a los Zetas y un control territorial que dominó eh, eh, que que obtuvo el cártel de Sinaloa. En los hechos, cuando se logra pacificar una región, se da esa situación, la eliminación de un cártel, las fuerzas de seguridad y todas direccionadas a destruir ese cártel y un nuevo cártel que se apodera de la región. Esas son los únicos, las experiencias de éxito que ha habido en la pacificación de regiones. Tengo la sospecha, por no decir la certeza, que se pensó lo mismo para Guanajuato, que al tener al cártel de Santa Rosa y al cártel Jalisco haciéndose pedazos, a alguien, no sé quién, se le ocurrió que había que cargarse para destruir al cártel de Santa Rosa y dejar que el cártel Jalisco se apoderara del estado de Guanajuato, para que hubiera una paz narca. Uno de mis primeros artículos, el Poplar, con Arnoldo, fue justamente ese. Yo anticipaba que la guerra del de, de, el fin de la guerra de cárteles se daría una paz a favor del cartel Jalisco, pero ahora sabemos, por lo que vimos el martes, que un solo cártel dominando el estado tampoco es una garantía de paz para los ciudadanos. Claro. Carlos Arce, por favor. Y luego Lorita. Bueno, pues, nos dejas bien preocupados, David. Eh, a ver, un, una, una situación en donde no concuerdo contigo, que es en la parte de la policía local. Eh, ¿Por qué no concuerdo contigo? Porque, está bien, pueden capturar a, a, a los mandos de una policía local, pero ya vimos la capacidad que tienen para capturar también a la policía estatal. Entonces, si la policía estatal va a ser la jefa de todos en tres patadas, entonces en lugar de tener capturado a una sola ciudad y poco a poco o a este grupo de ciudades, pues vas a tener todo el Estado prácticamente. Yo sí creo que debe de haber balances de policías. Eh, sí veo que debe de haber un principio de subsidiariedad con los municipios. Hay municipios que no pueden prácticamente ni tener policía. Así Hay es. otros que pueden tener una policía chiquita. Y yo sí. Eh, insistiría en que las grandes ciudades de medio millón de habitantes para arriba, este, 250 mil no sé, deben de tener su propia policía para contener las cosas que se pueden, que se pueden dar pues, a, a nivel local tener altas capacidades de reacción, etcétera a nivel local en, en, en ciertas dimensiones eh, hablas por ejemplo del alcalde, pero acuérdate David que los municipios no se gobiernan por un alcalde, se gobiernan por un ayuntamiento. Lo que pasa es que hemos dejado a un lado los ayuntamientos. Y si nos vamos al ayuntamiento de Guanajuato, pues el dedo chiquito del alcalde, pues resulta que es la, la presidenta de la comisión de, de, de... Seguridad. Seguridad. Y digo, pues con ella... no es? No, no, no, ¿Cómo se llama? Pues, se eh, llama Mariel Padilla. Piel Padilla. Nada que ver con, con el perfil. No, no, no, pero no, no. Pero no. ella era particular de, de Alejandro, ¿no? Ella, ella era la particular de Alejandro y ahora es la superestrella en el ayuntamiento. Digo, ¿por qué? Es que hay un mal ayuntamiento. Si tú tienes un mal ayuntamiento, pues, para empezar, es un ayuntamiento constituido en derredor de, del de, de alcalde. Es un ayuntamiento a modo, ¿no? solamente se dedica a convalidar lo que quiere Navarro. O sea, tiene, tiene ocho votos que se dedican a eso y los otros son oposición. Pero bueno, hay que recordar que como ayuntamiento tienen una obligación. Yo siempre he dicho que los malos gobiernos no pueden construir buenas policías, ni los malos gobiernos estatales, ni los federales y por supuesto los municipales tampoco. Ningún mal gobierno puede constru construir una buena, una buena policía. Por eso no salimos de este enredo, porque lo primero que tenemos que hacer es construir buenos gobiernos y eso no se nos está dando. Y qué bueno que llamas, eh, que, que, que das el dato de este estudio de votos, balas y violencia, porque la verdad es que el problema está ahí. El problema está en la falta de construcción de buenos gobiernos. Si tuviéramos gobiernos propicios a la virtud, otro gallo nos cantaba, ¿por qué? Pues, pues estarían realmente metidos en su chamba y una de sus una de sus más importantes chambas es esencialmente la parte de seguridad ese es el es la almendra del gobierno inicialmente para eso se dieron los gobiernos para construir seguridad y paz para que los todo lo demás todas las actividades este de la sociedad se fueran desarrollando en este en este clima ya se nos olvidó eso por los votos Ahora son centros, centros de distribución, de distribución de mercancías. ¿Por qué? Porque se dedican a distribuir y andar dándole a todo mundo este calentadores. ¿Cómo ganó este amigo? Pues distribuyó el montón de calentadores. Fue una cosa impresionante. Metieron 10 millones de pesos para comprar votos el día de la elección también. En fin, entonces están metidos en eso y no están pensando en gobernar. Claro que la parte más compleja que es esto, pues si no pueden con lo otro, no pueden tener alumbrados los callejones, no pueden recoger la basura, pues ¿tú crees que van a poder armar una policía medianamente funcional? Pues Claro que no. Y no les interesa. Aparte, si ya tienen dueños, si hay un dueño del territorio y el dueño está feliz con que la fiesta en la ciudad sea fiesta borrachera y por supuesto, pues el consumo de drogas. Pues entonces, pues ahí no hay problema. Ahí le seguimos, no? Que es importante es, eso te, te iba a preguntar cómo está el consumo en el caso de Guanajuato, pero, ya, la, pero nada más perdón y ya termino remato para ya no seguir este. Eh, finalmente, eh, necesitas tener, pues, un, ciertas capacidades una buena alcaldía, no el alcalde, sino el ayuntamiento en general, pues tiene que tener poder y el poder, claro que te lo da la policía. Y estoy hablando en un ambiente este, serio, de administración seria. Si no tienes policía y te va a controlar el gobernador, las policías y, y el jefe de la policía, aparte, tiene ahí 10 años o 11 años después de lo que nos dices tú del desgaste que hay pues ya sabemos dónde vamos a estar. Vamos a estar peor que antes, pues. Entonces, este, sí necesitas asumir ese compromiso. Yo lo que digo es, de ningún lado nos van a salvar si no nos salvamos por nosotros mismos. Ese, esa es mi sensación. Te lo dejo apuntado. Última cosa, mapas de calor. Qué bueno que lo mencionaste, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber dónde hay inseguridad. Y esa inseguridad pega en las propiedades de ese lugar. El impuesto predial debería, no deberían de pagarlos quienes tienen inseguridad. Pues es el valor de tus propiedades. Eso sería muy importante promoverlo y que todo mundo conociera eso. Recuerdo que en León lo primero que hizo el cónsul de Japón que fue a ver a las autoridades municipales es denos los mapas de inseguridad. Es lo normal, ¿no? Gracias. Adelante, David. Sí, sí. Eh, Guanajuato, a mí me sorprende que no tenga una violencia superior a la que tenemos actualmente y San Miguel de Allende, eh, porque Guanajuato y San Miguel de Allende tienen flujo turístico y lamentablemente gran parte de ese flujo turístico está buscando el consumo de drogas. Es como lo que, ¿qué sería el peor escenario para Guanajuato y San Miguel? Lo que está pasando en Cancún. Eh, es un centro turístico, un centro turístico de playa, en donde grupos criminales están disputando el control del mercado de narcomunodeo para el turista que viene. Entonces, eh, eh, ese sería el peor escenario. Lo peor que pudiera pasarle a Guanajuato y San Miguel es que por ser ciudades turísticas, ciudades coloniales, y tener flujo turístico constante debido a la vitalidad de ambas ciudades, a los eventos, la eh, larga tradición que tienen, eh, a alguien se le ocurra de los grupos del organizado, oiga, pues, ¿por qué no vamos para allá? Pues, si allá está bueno tal y como sucedió con Acapulco, o cuando se disputaron los Beltrán Leiva con los carteles de Sinaloa, o eh, en el caso de eh, este de Cancún. ¿Por qué no ha ocurrido esto? Eh, hace poco platiqué con, con unos funcionarios de seguridad pública, y les comentaba que en el caso de, de Cancún y, y Acapulco son puertos, es decir, ahí llegan embarques, embarques de droga de, de Sudamérica, pues tiene el doble componente de ser estar en la cadena de rutas de trasiego de drogas y aparte ser centros de narcomenudeo para el turista extranjero. Entonces, eh, mientras Guanajuato no tenga agua, y qué bueno que no la tiene, este, o que no tenga aeropuerto, si lo tuviera también, tendrían un problema destacadísimo ahí en materia de, de, de, de consumo de drogas. Lo que veo es que hay dos, dos pisos de consumo. Eh, Guanajuato, ustedes lo saben mejor que yo, es una ciudad universitaria, en donde pues vienen muchos jóvenes o muchos jóvenes, eh, muchos de ellos, pues... En, en esta convivencia universitaria pues consumen eh, bebidas embriagantes pero ya hay un incremento del consumo de, de drogas lamentablemente el gobierno federal no levantó la última encuesta nacional de consumo de drogas para saber cómo va avanzando era una encuesta que incluso tocaba justamente al estado de Guanajuato y podíamos saber más o menos cómo estaba incrementándose en varias variables, la edad de consumo si disminuyó, si se mantuvo qué tipo de drogas habían consumido los jóvenes, con qué regularidad con todo el, el, el problema de que era una encuesta eh, levantada, a voluntad, y que, eh, que, que la, quien la contestaba quien, quien quería, no eran datos del sistema de salud, el sistema de salud pues tiene historiales clínicos. Entonces, ¿qué es lo, que, lo correcto para conocer qué es lo que ocurre en materia de, de consumo de drogas en Guanajuato? Al levantar una encuesta, que ya no levanta el gobierno federal, creo que se tiene que levantar a nivel local, y cruzar con los datos clínicos que tienen los anexos, las clínicas, el servicio de salud que en los historiales clínicos de los pacientes tiene justamente esta información, intoxicado por qué sustancia, a qué nivel, qué regularidad, de qué edad, de qué colonia. Cruzando estos dos datos tendríamos un mapa más completo de lo que ocurre en el consumo de los jóvenes de esta ciudad universitaria que es Guanajuato. Y tenemos el otro nivel de consumo que es el de los turistas este, que llegan, tanto nacionales como extranjeros y que están buscando, están ávidos de eh, poder consumir las drogas que quizá no pueden consumir en sus países de origen. Eh, son dos niveles que creo que hay que, que, hay que analizar, hay que estudiar, porque eh, un incremento del narcomenudeo siempre está asociado de un incremento en los niveles de inseguridad. Lo que hay que hacer en Guanajuato en largo plazo es frenar el narcomenudeo, impedir que haya este, esta expansión de, del consumo, porque eso les va a generar lo que está pasando en Celaya. ¿En Celaya? Sí, en Celaya. En Celaya, Ocapulco, eh, en, en, en Cancún, que haya grupos del crimen organizado que detecten que eh, eh, las mafias locales no desarrollaron correctamente el mercado del Comunodeo. Todo mundo sabíamos en Guanajuato eh, en dónde se vendía, droga, en los callejones, en qué colonias, y, y sabíamos a quiénes. Eh, recuerdo yo haber vivido en Guanajuato por ahí del 2009 y había unos que les llamaban los pollos negros, creo que se llamaban. Sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y todo, creo que hasta me hice amigo de ellos, porque este, tenían de todo, vendían de todo, pero eran grupos muy focalizados y eran como muy artesanal el tema. Eh, incluso se dedicaban a actividades delincuenciales para sostener su propio consumo. No eran narcomenodistas profesionales, en el sentido de que tuvieran una red de clientes a, las cuales a los cuales abastecer de manera regular y tener un ingreso que les permitiera mantenerse a flote. Y además con drogas de muy mala calidad. Eh, todo esto está cambiando con el tiempo, esto se va profesionalizando y van obteniendo... Eh, eh, lo peor que puede pasar es que eh, eh, empiece a haber el consumo en los sectores medios de la sociedad de Guanajuato. Eh, eso sería lo peor porque entonces se expande más. Se trata de un consumidor que puede consumir drogas de mayor costo este, de mayor alcance, de mayor nivel, este y, y, y habría eh, más apetito de los grupos del crimen organizado por eh, tener presencia allá en Guanajuato. Ahorita es estratégico, pero no es vital tener Guanajuato. Pues este llegamos, ya tenemos una hora y media y vamos a pedirle a Lolita que nos haga favor de leer las aportaciones de quienes nos están dando seguimiento desde las 11 de la mañana. Si eres gracias mismo. Antes de antes de, de, de pasar a las a, a las este los comentarios me gustaría mucho que eh, David nos, nos dijeras. Mira nuestro, nuestro alcalde Alejandro Navarro ya no le voy a decir querido porque ya no es querido este ha violado la ley ha utilizado patrullas para ir a un partido de fútbol y ahora ya lo sabemos que pues es tiktokero este gobierna con ocurrencias y ahora sale disfrazado creo que ya lo había comentado Carlos Arce sale disfrazado de pakistaní y este y aparte trae un arma de fuego se ve que trae un arma qué, qué piensas tú de esto ¿De, de que se la pasa violando la ley y, y qué se puede hacer Tú que eres el experto y que no todo mundo puede portar un arma, porque tiene, un, tiene que tener un permiso. Me gustaría que lo comentaras por la gente que nos está siguiendo en Facebook Live. Y yo ahorita leo los comentarios. Gracias. Bueno, las corporaciones de seguridad pública municipales tienen la licencia colectiva de armas de fuego. Eh, ellos, en teoría, tienen el acceso a este tipo de, de, de, de equipamiento, municiones, armas equipos balísticos de protección amparados por esta licencia que les otorga la Dirección General de Armas de Fuego de la Sedena. El trámite es realmente muy largo, es muy complejo. Para todos aquellos que hayan querido tener eh, un arma para aportación, es muy complicado. Es más sencillo el arma para domicilio, es decir, la Constitución incluso prevé que, que haya el marco legal prevé que haya eh, la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener un arma en su domicilio para su propia protección pero no para la aportación fuera de para, tener, eh, para, para poder usar esta arma, eh, de cualquier, no solo del alcalde, algún regidor, un director, tendrían que estar incorporados en la licencia colectiva de armas de fuego. Y eso implicaría que quien porte el arma tendría que también formar parte de la corporación en un nivel táctico-operativo. Es decir, un contador, un médico, un secretario de la, de la seguridad pública no podría portar el arma porque además requiere de capacitación. Y requiere tener un registro ante la Secretaría de la Defensa, ante la Dirección General de Armas y Fuegos y Explosivos. Y es un trámite muy largo, se tiene que hacer examen psicométrico, examen este, eh, eh, médico, examen de capacidades físicas, capacidad visual, eh, porque se trata de una persona que va a manejar un arma en situaciones de estrés. Entonces, no se expide la, la licencia de manera tan simple. Hay muchas quejas por parte de, la, eh, de las policías municipales en el sentido de que tardan mucho. La expedición de la licencia eh, incluso la venta y comercialización en México, so, legalmente solo la Sedena puede comercializar armas y cartuchos, aunque muchos ciudadanos compran armas en el mercado negro este, incluso en locales establecidos es una venta ilegal solo la Sedena puede y todas las armas que se comercializan en México de todas las marcas eh, de Europa del Este, norteamericanas, brasileñas, todas las armas tienen que tener el número de registro de la Sedena todas entonces, ¿qué es lo que ocurre con, con esta aportación? Eh, sería preguntar al alcalde si él forma parte de la corporación y se hizo extensiva a él la licencia de aportación. Esa sería la única explicación lógica que habría para explicar que él tuviera una aportación de, de arma, eh, porque de otro modo sí está incurriendo en, un, en una irregularidad. Eh, hay muchas críticas aceptando que el alcalde cometió un error al portar un arma sin tener licencia de portación de arma de fuego. Les diría lo siguiente, desde hace muchos años, muchas personas, yo incluido, hemos criticado a la Secretaría de la Defensa por la cadena de trámites que hay que hacer para que un ciudadano pueda legítimamente armarse y enfrentar una situación de inseguridad en su colonia, en su barrio, en su situación, nada más para defensa. Son muchos trámites, hay que hacerlos directamente en la Ciudad de México, hay que pasar muchos filtros. Eh, se comenta con insistencia que no puede ocurrir lo contrario porque sería permitir que, que todos tuvieran un arma. Un arma no es algo barato. Eh, un arma implica el salario de un mes. El arma, la capacitación, los permisos, las licencias y los cartuchos implica el salario de un mes o dos meses de un profesionista de nivel medio. Un arma, más o menos, no estamos hablando de una, una pistola de competencia olímpica. Estamos hablando de, de un revólver, estamos hablando de una escuadra vereta, un arma que tiene un costo de 20 mil pesos aproximadamente, más el costo de la licencia, más dos cartuchos, no cualquiera podría, aunque el día de mañana la Sedena expidiera a diestra y siniestra licencias de portación, no cualquiera podría adquirir un arma. Porque todos sabemos la situación económica que enfrenta el país. Entonces, solo una élite podría tener acceso a este tipo de, de, de, de, de, de armas. Recuerdo el episodio que me comentas, Lolita, del alcalde cuando se fue en una patrulla, creo que fue a ver un, un eh, partido del equipo León, si no me equivoco, a la Ciudad de León. Ah, sí. eh, creo que, sí fue así, ¿no, verdad? Sí, sí fue así. Sí, eh, este es un de viejo debate de qué uso tienen que tener los vehículos. Este, hace poco vimos a nivel nacional como en un vehículo artillado, un helicóptero, si no me equivoco era un halcón negro, bajo una mascota de un equipo de béisbol y en un, esas aeronaves, su costo de mantenimiento, el costo de cada vuelo, del combustible, el pago de los salarios de los pilotos, pues es un dinero para que estén utilizándolo en, en actos frívolos. Entonces coincido con tu apreciación. Tiene que haber un debate con respecto a qué se tiene que hacer con respecto a la adquisición de vehículos blindados El alcalde de San Pancho se acaba de comprar una camionetota de 3 millones de pesos, que creo que tiene un blindaje 5, blindaje 6, me parece. Este, pues no le va a servir porque. Los, los cárteles utilizan barret 50 y el barret 50 atraviesa el blindaje cinco como si fuera mantequilla, entonces fue un gasto superfluo, fue un gasto frívolo del alcalde que se da este lujo de contar con una camioneta este, cuando lo demás, la mayoría de los ciudadanos no dispone de este tipo de, de, de vehículos para trasladarse punto y aparte, de todos modos se va a bajar de la camioneta y se va a subir a la no va a vivir en la camioneta si se lo quieren echar, se lo van a echar con camioneta o sin ella el atentado que sufrió Omar García Harf en la Ciudad de México, con una con una camioneta, camioneta de blindaje 10 de blindaje 10 que aguanta tiro de bazooka, apenas la libró, y con heridas. Blindaje 10 los blindajes que yo he visto aquí en Guanajuato, son de seis a lo más. Seis plus es lo que traen. Entonces, el uso de vehículos se tiene que normar. En los Estados Unidos, por ejemplo, el, los presidentes norteamericanos, cuando andan en campaña, cuando andan en campaña para la reelección, re de su salario tienen que pagar el salario, la gasolina y el desgaste de los vehículos que están utilizando, porque son vehículos del gobierno de los Estados Unidos, pero los están utilizando para actividades político-partidistas. Pero tampoco, se llegó a la conclusión de que tampoco se podía des, eh, quitarle a los presidentes el manejo de un carro blindado. En el, es imposible. El presidente norteamericano pues, se lo van a echar. Entonces se decidió que el presidente de su bolsa tenía que pagar el desgaste de las llantas, el salario de los, de los operadores, eh, el combustible, de esos días que no hubiera en campaña. ¿qué es lo que yo creo en el caso para avanzar en el tema de, de la camioneta de Alejandro cuando se fue al partido? Creo que la reforma que tendría que haber es que si el alcalde se va a ir al partido de fútbol o, o se va a ir a no sé dónde pues entonces tendrá que pagar de su salario el desgaste del vehículo, el salario de los elementos que lo acompañaron el combustible, tal y como se hace en otras democracias, no se puede despojar al, al, al, al, al funcionario del vehículo oficial pero que lo pague entonces pero esto es algo que ya existe en otras democracias. En México estamos muy atrás. Lo que hizo Andrés Manuel, por ejemplo, fue, pues ya no voy a usar el avión. Ya no lo necesito, ya no. hay que venderlo, hay que rifarlo. Y no se rifó, ni no, no se vendió ni nada. Fue la peor de las salidas. Entonces, creo que eh, se tiene que avanzar de manera pragmática. Los funcionarios tienen derecho a hacer uso de los vehículos oficiales. Pero cuando son actividades personales, de esparcimiento, cuando se van de pachanga, pues tienen que cargárseles a, a, a, su, a su salario el costo del uso de todo lo que nos, nos cuesta como ciudadanos. Yo creo que es una reforma que se, tiene que se tiene que avanzar, que se tiene que hacer, pero que en México no lo no hemos hecho. Muy bien, muchas gracias, David. Eh, bueno, voy a permitirme leer los comentarios. Dice Orlando Palacios Méndez también lo está viendo, Hernando Palacios Méndez dice saludos y muy especialmente a David Saucedo y sí de y sí de manera personal el que opina del protagonismo del alcalde ante ante qué no sé Ricardo Lara Ramírez dice buen día eh, Armando Morales, Migrantes al Tanto, saludos desde Oregón y atentos a su programa con otros paisanos. María Elena Castro, hasta el el video. Jaime Cruz Arredondo, simplemente no hay estrategia de seguridad básica. Jaime Cruz Arredondo, las patrullas solo andan del Tingo al Tango, puro tiempo perdido. Omar Polena, Naburro se camuflajeó con su rebozo tejido a mano y sus gafas de cuando caliente el sol allá en la playa. Jaime Cruz Arredondo, Carlos, se necesita una mayor cooperación entre los tres estados de gobierno para hacer investigación científica contra el crimen organizado. Desafortunadamente, Sinué y los anteriores, anteriores gobiernos generalizan su pelea política contra el gobierno federal. Armando Morales, Guillermo, por favor, hay que ser más objetivos cuando el gobierno de Estados Unidos lanza una alerta a ciudadanos. Eh, Carla Piñón está viendo y manda saludos a todos nosotros. Gracias, Carla. Jaime Cruz Arredondo. En Guanajuato ya son muchos años de que el crimen organizado trabaja a sus anchas y en especial en el corredor industrial, empezando por Celaya, donde mi hermana vive con el Jesús en la boca. No debemos preguntarnos, eh, ¿qué pasa en Guanajuato que no mejoramos en materia de seguridad? Es una pregunta. Leonora Villegas dice, saludos al licenciado David, excelente explicación. Pregunta, ¿se puede hablar de terrorismo con los hechos suscitados el pasado viernes? El de, pasado... Narcoterror, de narcoterrorismo. Eh, cumple todos los requisitos, eh, Carlos, corrígeme si me equivoco, el término se acuña por ahí de la década de los cincuentas, los académicos especializados enumeran una serie de, de condiciones. Eh, eh, un grupo armado, tiene que ser, es el que hace este tipo de eventos. Dos, ataques a la población civil. Eh, tres, difusión masiva en medios eh, de comunicación. en aquellos años eran prensa escrita, radio, televisión. Eh, cuatro, eh, forzar con estos actos eh, a la autoridad a tomar acciones o a inhibir acciones. Es decir, dirigido hacia la autoridad. Eh, quinto, pánico. Pánico, socializado, psicosis social. Sexto, este, eh, que un móvil político. Los etarras en, en España, las brigadas en rojas en Italia. Es decir, eh, eh, un objetivo político separatista, cambio de régimen, un objetivo político. En el caso de México y de la experiencia que, que se empezó a vivir en Sudamérica, sobre todo en Colombia, con la guerra de los cárteles en la, en los, en la década de los 90, eh, se habló de narcoterrorismo porque se reemplazó el componente político porque quienes eran los perpetradores de estos actos eran grupos del crimen organizado, narcotraficantes, que se dedicaban a dos vertientes, a narcomenudeo local o a trasiego de drogas, en este caso, los dos. Entonces, a las eh, características que acabo de listar, se, se añade el hecho de que quienes perpetran estos actos son cárteles de la droga. Por eso se le, se le añade de narcoterrorismo. Hay una discusión académica muy intensa con respecto a todo este show, pero yo no me hago pelotas con este tema. Son narcos y, y, y uh, hacen actos de este tipo. Son narcoterroristas. Ok. Este, Juan Carlos García Romero, eh, responde a Jaime Cruz. En Silao, Irapuato y León, además de los apaseos, no hay día en que no ocurra algún suceso violento. Todo parece zona de guerra. overbolena puntualmente, ¿la policía local para qué sirve? ¿Cuál es su dimensión y alcance? Eh, Solo funciona para retenes, para retenes, para borrachos, locos, gente vulnerable. Una policía que cuando lo requieren no acude por estrategia por intereses que pueden bajar, dejar morir a la ciudadanía y que teniéndolos como blanco para atraparlo no lo hacen? Muchas personas en Guanajuato saben quiénes son los delincuentes de mafia local y mientras tengan su control, entre comillas, no pasa nada. Es pregunta. Hablo de las mafias de delincuentes en la capital que piden derecho de piso, turismo, lupios y los de la zona de rodeo y sauceda y no se hace algo. Luis Arce, mientras se siga tomando la seguridad, entre comillas, como un tema solamente policíaco y no como un resultado de acciones, eh, de acciones multidisciplinarias, se seguirán teniendo los resultados actuales. La policía no debe ser sinónimo de seguridad. Jaime Cruz Arredondo, pensándolo bien, creo que en Guanajuato sí hay una estrategia de seguridad y aplican la tercera ley de Newton a toda acción se ofrece una reacción igual y en sentido opuesto eh, Jaime Cruz Arredondo dice licenciado Santibáñez no politice la seguridad eso déjeselo a los políticos que participan en las dos en las dos cámaras y no llegan a ningún acuerdo sobre la guardia nacional seamos eh, no le alcanzo a leer lo demás eh Luis Arce, las instituciones de seguridad son en un 80% reactiva cuando la prevención es la primera condicionante para la resultante de seguridad. Eh, Jaime Cruz Arredondo, licenciado Santibáñez, ya otra vez eh, lo volvió a, a poner. Eh, Jaime Cruz, un ejemplo de que la estrategia de la guerra contra las drogas, política de Estados Unidos, entre comillas, de, entre paréntesis, no funciona. Es el país de Colombia donde la pacificación de las guerrillas Rilas avanza pero el narco sigue igual que en la época de Pablo Escobar Orlando Palacios Méndez dice licenciado David Saucedo usted aceptaría ocupar el cargo de fiscal general del estado se aliaría al pueblo o al poder en turno es pregunta licenciado le tengo que contestar si sí. <ríe> gusta Hace poco una persona cuyo persona nombre omitiré, me, me me decía esto con, con cierto enojo. Eh, a ver, tú te la pasas criticando a Carlos Samarripa, ¿a quién pondrías si es que no fuera Carlos? Eh, a ver, te la pasas dando lata con que Álvaro y no sé qué, ¿a quién pondrías si no fuera Álvaro? Eh, mencioné algunos nombres y después esas personas me buscaron porque se enojaron conmigo, me dijeron que este, gracias a mi cul, por mi culpa ya Samarripa ya los tenían en la, en la mira para eliminarlos como posibles relevos. Así que este eh, no, no, bueno, para empezar, eh, la Constitución del Estado, eh, creo que aquí en Guanajuato marca que tiene que ser un, un abogado. Yo, yo no soy abogado. Entonces, ya me salvé. No, no tengo que este, ser fiscal del Estado de Guanajuato porque no soy abogado. Además, creo que marca cinco años de experiencia, me parece. Y con buena reputación. Yo tengo muy mala reputación. No cumplo con las condiciones para ser fiscal del, del Estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que creo que ocurrió? Me parece interesante la pregunta. ¿Qué es lo que pasó? Carlos dejó un vacío, hizo un vacío. No hay nadie que lo pueda reemplazar. Los fiscales regionales, los, los subfiscales, eh, no tienen la talla, el nivel, el contacto. Eh, se encargó Carlos de generar un vacío que solo puede ser llenado por él. Es algo que han hecho otros fiscales en otros estados del país este, y que les ha funcionado. Eh, a, a Alguien se la platicó a Carlos, le gustó y este, le, la, la clonó. Algunos que podían repasarlo ya no trabajan ahí con él migraron y se fueron viendo que no había perspectivas de crecimiento, algunos alcanzaron un buen nivel voy a omitir los nombres porque si no los voy a quemar y al rato ya no, va, no van a querer postularse, ¿qué es lo que creo? que eh, tiene que, Guanajuato tiene que trascender a Carlos Amarrito, eso es vital creo que el siguiente sexenio tiene que tomar sea del pan, sea de novena, sea de quien sea aunque eh, por ley Carlos tendría que terminar creo que en el 2028 si no mal recuerdo su, su mandato como fiscal este, creo que eh, si hay manera de hacerlo, eh, de manera muy amable incluso, vamos a suponer que ganara el PAN, eh, la, la gobernatura, y que obviamente, quede a algún, bueno, pues, pues, así van las encuestas, yo que te puedo decir, Lolita, pues así me dedico a ver encuestas desde hace como 20 años, vamos a suponer que hubiera continuidad del partido de nacional en el PAN, y que por consiguiente había, habría una necesidad de darle continuidad a, a la estrategia de materia de seguridad, eso implicaría la continuidad de Carlos Amarillo, de Álvaro Cabeza de vaca. Me parece que la respuesta va a ser sí. Creo que están muy casados con esta idea. Lo, me pesa, pues, porque creo que así es un error esto, pero ¿de qué manera se puede trascender? Pues muy fácil, fíjate, hace tiempo trabajé como asesor de un gobernador de, de, de un estado del sureste, cuyo de nombre también omitiré, porque luego se enojan de que lo estaban balconeando. Y teníamos el mismo problema. Un, una, un fiscal, un procurador, en aquellos años, que se había eternizado, no se le podía correr porque literalmente sabía dónde estaban enterrados todos los muertos, y muy probablemente sus jefes los habían matado y él los había enterrado. O sea, no había manera de que lo corrieran. Yo sé que eso no pasa en Guanajuato, si hablamos de un estado hipotético que no es Guanajuato. Entonces, eh, ¿qué pasó en ese estado? No se le podía correr, era imposible. Entonces, en lugar de correrlo, lo que hicieron fue ascenderlo, y pasó de ser procurador del estado a presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En los hechos, se convirtió en un ascenso para él, el control del sistema judicial, jueces, magistrados, nadie podía emitir una orden de captura en su contra, una orden de aprehensión un mega presupuesto, el Poder Judicial en cualquier estado del país tiene un presupuesto muy grande y se le da un ascenso o una mega jubilación enorme. Entonces lo que hicieron de manera muy elegante para deshacerse del procurador fue darle un mejor cargo. Entonces yo estoy, yo estoy y propongo desde ahorita que a Carlos Amarlipa lo, lo lleven al Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, lo hagan magistrado, magistrado presidente y ya se acabó para que nombren a otro procurador. Yo quisiera, que lo, yo quisiera verlo en otra situación, Carlos, pero creo que no va a pasar. El propio presidente de la República invistió a Carlos Amarripa en las mañaneras, un día sí el otro día también. Nuestro amigo Arnoldo Cuellar, desde Pobla, tu servidor, hizo, escribió cualquier cantidad de babosadas sobre el tema. Nadie nos peló, no pudimos, perdimos esa batalla. Ya no hay que obsesionarnos con el tema. No pudimos, nos derrotó, punto. Entonces, bueno, frente al tema este, pues creo yo que la única opción aceptable para el PAN es la remoción de Carlos de la, de la fiscalía y ponerlo en otra posición que lo deje blindado a él y a ellos. Creo que esa es la única solución muy pragmática, muy cínica, evidentemente, pero por eso, gracias, gracias a la Vicancita de Guadalupe, yo no soy político y no me toca instrumentar esas, esas estrategias, me toca nada más sugerirles. Perdón por la barrabasada que acabo de decir, pero. Pero, pero es lo único que se me ocurrió. Si el, presidente no, si el presidente no pudo, pues yo creo que no vamos a poder nosotros. Muchas gracias, David. Eh, Ober Bolena dice, significa que en Guanajuato pudiera esperarse que se apodere un cartel que gobierne, ordene y dicte y no el mismo gobierno. Un cartel, perdón. Eh, Luis Arce dice, eh, con, coincido plenamente con lo expuesto por el panelista. Las policías municipales no deberían depender de los alcaldes, los cuales cambian cada tres años y no saben nada del tema de seguridad. Se corre la posibilidad de que caigan en manos de autoridades estúpidas, ay, de autoridades estúpidas cuya acción se contagia a la misma policía. Armando Morales, José Santibáñez, por favor, más respeto para el público, usted sabe bien que todo presidente de un país no deja ningún rastro, este, ningún rastro que le dañe su reputación al terminar su mandato, a menos que, el red, al menos que alrededor de su comitiva tenga un traidor, incluso que, que, lo, que lo diga se pondrá en duda. Lo de Trump es todo un juego político que están armando los demócratas, liberales, republicanos y medios de comunicación que no quieren que no quieren que Donald Trump sea nominado para contender como presidente de Estados Unidos. Eh, Orlando Palacios Méndez dice, señora Marielena Castro, amarre a su perrita porque me alteró al mío. Micaela G. Segovia, nos saludos, excelente programa. Mario Rodríguez Llebra, a la sociedad le hace falta involucrarse en política, así se sabe qué intenciones tienen los políticos que quieren llegar al poder. Y por lo que se ve, la mayoría de funcionarios de alto nivel y medios solo les interesa el poder y el dinero, por eso permea la corrupción y la inseguridad. Luis Arce dice: Por cierto, el alcalde de Guanajuato estaba armado. Cuenta con permiso de porte, si no, debería ser detenido por la policía en ese momento por estar cometiendo un delito infragante. Eh, Jaime Cruz Arredondo, bueno, Celaya es un caso perdido en materia de seguridad para los tres niveles de gobierno y no es una situación reciente. En el 2011 sufrió un intento de levantón y en el tramo federal de Celaya, Salamanca. De verdad, no se lo deseo a nadie y pone caritas de llorar. Eh, por cierto, el alcalde de Guanajuato estaba, ah, este, le están respondiendo o ver Bolana, dice, lo más seguro es que él no, le está respondiendo a lo del de, lo de arma eh, porque este, ese individuo es muy tonto, actúa sin pedir permisos y más si manipula a la institución policíaca es un hacedor de lo que, ve, de lo que venga en gana Jaime Cruz Arredondo en Guanajuato Capital los partidos de, de han más bien se han ido superando se requiere un o una candidata independiente al tiempo puntos suspensivos eh, eh, Jaime Cruz Arredondo dice mmm, el clero, el clero siempre aliado de las mejores causas, Jorge Toche López dice, saludos licenciado y sabemos que en el municipio existe este tipo de delincuencia, pero siempre se quiere escudar en que no pasa nada Bolana un ejemplo de alianza, entre comillas, entre el gobierno local y una mafia es un lupiaje. La policía rara, rara vez lo dedica atención. Se lo dejo a aquellos, entre comillas, estaba la FESPE y la Guardia Nacional extorsionándolos. Ya se los dijeron a esa mafia y son los que reinan. Luis Arce dice, las corporaciones policíacas deben ser diseñadas en función a la problemática social que atiende, por ejemplo, la de San Pedro Garza, en diferente a, es diferente a la de Escobedo y Nuevo León. Leonora Villegas, es de conocimiento popular que Santa Teresa, la Sauceda, Mineral de la Luz, son plazas y residencia de narcomenudistas. El problema es que Seguridad Ciudadana no quiere intervenir en serio. Orlando Palacios Méndez, David Saucedo, en la capital no se van a replegar los grupos a otros municipios. Guanajuato capital no es la excepción de su presencia para operar en sus delitos. Leonora Villegas, se dice que Ugalde se vino al municipio de la mano del narcomenudeo de Irapuato. Orlando Palacios Méndez, la ciudad ha crecido a la zona sur y su estado de fuerza no protege ni al 28% de la población. Por eso no puede aprobarse con su función. Con Ugalde y con Alejandro Camacho ha aumentado la desconfianza por el abuso de autoridad, abuso de poder y de corrupción. Por eso no se puede aprobar a Ugalde y sus integrantes de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato Capital. Ober Bolena. Esa señora Samantha no, muchos o es la misma mafia de beneficios personales. Gilberto Hernández, qué buena sesión, felicidades por la invitación al maestro David. Gilberto Hernández, qué gran conocimiento del, del estado del maestro David y del nivel nacional. Luis Arce, en Nueva León el gobernador es impulsado por un cártel. como lo fue Salinas? Y está in, y este intenta ser presidente, sigue el mismo camino de Salinas. Eh, eh, Gilberto Hernández, muy buena opción. Porque dicen que sí, puede, es que aceptarías ocupar el cargo. Ya lo comentaste. María Gabriela Ortiz Lozano, ¿por qué ataca tiendas de OPSO? ¿Quieres contestar, David? Está preguntando que por qué atacaron las tiendas de OPSO. Es una pregunta que surgió desde el mismo día en el que ocurrieron estos eventos. La verdad es que nadie tiene una respuesta. He consultado varias fuentes. Yo solo tengo algunas hipótesis, pero están sujetas todavía a comprobación. Uno, eh, los oxos no cuentan con un dispositivo de seguridad. No es tan sencillo atacar un Walmart, no es tan sencillo atacar eh, un, eh, un, un Liverpool. Los oxos están abiertos en la noche. Son puntos de referencia eh, y muchas comunidades rurales cuentan ya con, con, con Oxxos. Es fácil someter al personal que labora en estos establecimientos, suele ser dos o tres cajeros, dos o tres eh, eh, eh, eh, jóvenes que están eh, atendiendo estos, estos espacios. Y, y creo que es la única razón que uno supondría estar propiciando que sean los óxidos atacados, de la misma manera que en su momento para poder generar narco -blaquil bloqueos de mayor impacto, pasaron de secuestrar vehículos particulares a autobuses de, pasaje, de pasajeros, por el mantener flamable en el que están construidos los asientos, genera una llamarada y el, la dimensión del vehículo permite el bloqueo de un tramo carretero más amplio. Entonces, no tenemos una respuesta sobre por qué los otros, existían algunas teorías de que era en contra de los dueños, del dueño, eh, que había una directriz, incluso algunos eh, amantes de las conspiraciones, como, como lo es su servidor, este, algunas personas decían que era porque el presidente estaba en contra de, de, de los OXXOs. No, no creo que sea eso. Más bien yo creo que es porque es una tienda eh, muy identificada muy en todos los municipios y que está abierta en la noche y que era algo muy emblemático. Para, eh, incluso en algunos municipios de configuración rural, cuando se abre un OXXO, eh, es algo impresionante, se genera un, un sentido de orgullo y de, de, de, de modernidad este, entre la gente cuando tienen un OXXO. Este, es como, es como cuando antes se construía la plaza pública, el jardín, lo que nosotros a lo mejor vivimos en su momento, ahora es el pequeño centro comercial, la pequeña tienda de conveniencia. Entonces, creo que ese es el motivo, el, el tema de que son emblemáticos en los municipios. Ok, este, María Gabriela Ortiz, los también dice Guanajuato Capital con 100 policías no puede hacer nada contra un cártel Orlando Palacios Méndez dice yo no confío en el centro evaluador de control y confianza porque a Ogalde lo conocí de otra forma buen director de la policía municipal ahora es diferente ¿quién o qué los hace cambiar? les pregunta ¿por qué a ellos no se les investiga de manera automática ante señalamientos de este de estar ligado a proteger al crimen organizado desde que venía de Irapuato y San Francisco del Rincón. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice: ¿Qué ayuntamientos no son a modo, por favor? Eh, María Gabriela Ortiz Lozano dice: ¿Cómo entran las armas a Guanajuato? Es pregunta, licenciado. Son los mismos canales de entrada de drogas. Eh, eso se tiene bastante estudiado de, de las eh, rutas de traje de drogas a los Estados Unidos. Nosotros mandamos precursores químicos o droga. Y de regreso vienen flujos de efectivo y armas. Son las mismas rutas. Recientemente, algunos grupos, eh, algunas empresas eh, camuflajeadas, algunos eh, traficantes de armas han abierto rutas alternas eh, para eh, este tipo de, de, de, de armas. Hay algunas que vienen de Sudamérica, otras se utilizan, son armas de reuso, se les borra el número de serie, fueron utilizadas en... en actos delictivos en ciudades de Estados Unidos, se les borra también el interior del cañón para evitar que eh, los estudios de balística puedan reconocer el arma. Se hace un trabajo ahí para eh, camuflajear, para hacer un arma hechiza. Entonces, existen eh, eh, las rutas, las mismas rutas de para trasiego son las rutas de eh, para la eh, tráfico de armas, pero hay ya algunas rutas paralelas exclusivamente para para las armas. No es tan complicado, ¿eh? Eh, eh, en la frontera son revisados eh, de manera más intensa los cruces de México hacia los Estados Unidos al revés, la revisión es más laxa, los cruces de vehículos de Estados Unidos hacia México eh, suel, por ejemplo, los, los animistas eh, para armarse eh, en su guerra, su guerra civil en Nicaragua, lo que hacían era ir a comprar eh, los rifles los fusiles de asalto en las ferias de armas en Texas, en California eh, los metían en la cajuela y pasaban, sin, nadie los detenía. Eh, a, a la fecha todavía este, los norteamericanos tienen una postura de cero control de venta de armas porque es un excelente negocio, incluso de acuerdo con datos de la propia ONU, las ganancias que produce la venta de armas es superior a las ganancias del narcotráfico. Si no podemos con el narco menos, vamos a poder con el tráfico de armas. Muy bien. Jaime Cruz Arredondo. Exactamente, Carlos. Diste en el clavo, para el presidente municipal todo es fiesta, no le pidas peras peras al olmo. Luis Arce, seguridad, si los partidos se convirtieron en cárteles políticos con botines de los fondos públicos. Juan Carlos García Romero dice, felicitaciones para todos, para todo el panel y en especial para el licenciado Carlos Arce. Una visión muy analítica, razonada, en perspectiva y realidad. Jaime Cruz Arredondo, en San Miguel hay dinero... Para un mercado de drogas, aquí las charamuscas no dejan dinero, solo alcanza para unos cigarrillos de mota. <ríe> María Gabriela Ortiz Lozano, ¿qué porcentaje de alumnos UG consumen droga? Creo que ya lo había comentado el licenciado eh, David, creo que no hay ahorita una estadística actualizada, ¿verdad licenciado? Porque son pues, no, no de diferentes principios. Ok dice felicitaciones para todo el panel y en especial para el licenciado eh, Gilberto Hernández como siempre muy preparado, ocupado y preocupado por la situación felicidades este, David, te manda felicitar no voy Gabriela. a ser fiscal de Guanajuato <risa> María <¿Más> Gabriel <risa> es más bien me acordé mi credencial de elector sigue siendo distapalata, entonces ni siquiera tengo la ciudadanía <risa> Pero ya sabes que aquí, con que te vengas tres meses ya, con eso lo haces. Me platicaron una presidenta de partido, que yo no lo no admitiré, pero creo que se llama Rutis Careño, que hizo algo parecido. Te digo aquí, así, así se gastan aquí en Guanajuato. María Gabriel Ortiz Lozano, el menudeo, perdón es delito del fuero común y no se está combatiendo. Gabriel Ortiz Lozano también dice, los pollos negros por la panorámica del carrizo. Eh, pues estaban en todos lados, eran los que andaban en motos, eran los que, los que empezaron con las motocicletas, si mal no lo recuerdo, ¿verdad, David? Así fue. Eh, Leonora Villegas dice, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hay cerca de 300 policías en el municipio, aún así no se ven. ¿En dónde están? Pregunta. Jaime Cruz cruza redondo. Los famosos pollos negros, Guanajuato capital, eh, eh, caritas de risa, Guanajuato capital no es mercado para drogas fuertes, más bien, yo creo que es para puertos, porque dice Fuentes pura mota, ¿no? Sí, sí, hay, sí hay, hasta chatachas hay. Overbolena, eso que menciona es cierto y así funciona. De esa manera llegaron con más fuerza a Guanajuato con los lupios, porque estos últimos anduvieron de ostentosos y con Asumiendo, creo tendrá idea de la cantidad de dinero que se mueve por ese concepto Jaime Cruz Arredondo no, pues no, no creo que Navarro pase el psicométrico para empezar, me imagino que es para la aportación de arma, María Gabriela Ortiz Lozano gracias por tan excelente trabajo de investigación del maestro David Saucedo muy peligroso su trabajo saludos Leonora Villegas, ¿qué opina sobre la aportación de arma en días francos de los policías? Es, ¿Es necesaria, es necesaria, no sería la única medida. Eh, hay otros esquemas de protección para los elementos que están en días francos, pero no se ha hecho uso de estos estos equipos, se requieren cascos balísticos, eh, se requiere eh, eh, que puedan utilizar su arma corta, que lleven un, un, un chaleco, incluso aquellos elementos que estén en un riesgo ya latente, eh, habilitar dentro de los cuarteles espacios para que puedan pasar ahí sus días francos en lo que pasa el, el en lo que eh, cambia la situación de seguridad para ellos. Eh, la guardia penitenciaria, por ejemplo, de los penales, suelen ser llevados en convoy, llevados y traídos desde distintos puntos. Eh, esto también ayudaría, evidentemente, a minar eh, eh, los ataques en contra de los elementos de las, de, de las corporaciones. Son varias medidas que tendrían que tomarse de manera simultánea. Modificar la ley general de armas de fuego es importante eh, porque eh, los elementos de la policía lo más que pueden utilizar es un fusil galil que aquí en Guanajuato veo que es el arma preferida, la que compran. Este, no es la mejor, pero es la que están comprando acá, eh, y no, no se compara con el, las armas que utilizan los narcotraficantes, son armas de, de mayor cadencia cíclica, de mayor impacto, mayor precisión, eh, es, están es como los pones con resorteras, entonces realmente no, no se tiene que modificar, pero es una norma federal, tiene que modificarse para que por lo menos las policías estatales y municipales, por lo menos, tengan el mismo nivel de equipamiento que los narcotraficantes. Así es. Eh, María Gabriela Ortiz Lozano dice, también utilizan aviones de la Fuerza Armada para el espectáculo de la Fórmula 1, Ober o Bolena. Dice, Navarro sabe todo respecto a la seguridad, entre comillas, y su administración realizó una maestría virtual en Universidad Isla, Islas Canarias. Es, es de burla. es, es, okay. es... Eh, dice, Navarro sabe todo eh, respecto a seguridad, le contesta Gilberto Hernández, su tesis es la más vendida, sigue siendo... De burla. Eh, Gerardo Rivera, el, porque tienen caritas de burla. Eh, Gerardo Rivera dice, el gobierno en ninguno de sus tres niveles está cumpliendo su parte del contrato social. Los individuos renuncian a sus libertades naturales, entre comillas, y le ceden el control a un órgano gubernamental a cambio de que éste se encargue de la regulación de las libertades, administración de recursos, protección de la propiedad privada, es decir, regula la sana convivencia de los individuos de una región determinada, Su, si dicho aparato estatal no cumple con esa función, ¿cuál es el sentido de perpetuar al Estado? ¿Quieres contestar algo? Bueno, quien, quien escribió es un estudioso de la Escuela del Derecho Natural, tú la, bueno, te la recuerdas Carlos, el famoso naturalismo. y yo lo estudié eh, y por, por, un, por, eh, por un tercero por el maestro Norberto Bobbio que, que escribió una serie de artículos un libro que no se consigue aquí en México yo lo conseguí en España este, Estudios de Historia de la Filosofía eh, en donde pues, hace una relación de todos los autores que plantearon John Locke o Jacob Lusof, acerca de cuál era el origen del Estado eh, lo que comentarse que era eh, esencialmente para pro, pro, eh, pro, proveer seguridad a los ciudadanos. Eh, estas teorías liberales del surgimiento del Estado contrastan con las teorías marxistas del Estado. Son debates que nos apasionan, quizá eh, a, a, nada más a, a, a, a Carlos, a, a nosotros, este, pero qué bueno que en el, en el público hay alguien que nos, nos, eh, nos obliga a, a volver a leer a los viejos textos de, de la universidad. Este, eh, yo considero que ya el Estado tiene que tener otras funciones. Eh, creo que los, eh, los teóricos de la socialdemocracia ampliaron este universo de, de, de, de atribuciones para proveer otros satisfactores de tercera, de tercera generación como derechos humanos, otro tipo de satisfactores. Pero coincido plenamente con el planteamiento de fondo de, de, nuestro, de, de quien hizo este comentario en las redes sociales. En efecto, si falla el Estado en proporcionar seguridad, pues entonces no habría razón para estar financiando a este estado eh, en, en las actividades el, co, el pago de impuestos eh, eh, no estamos lejos de eso en algunas partes del país ha habido ya eh, eh, movimientos de desobediencia civil de no pagar impuestos justamente porque el estado no cumple con esta función de dar seguridad a los ciudadanos valdría la pena intentarlo valdría la pena eh, ver qué tanto pega no al estilo de Doroña que también lo intentó en algunos eh, que creo que casetas de cobro de peaje pero sí eh, ver de qué manera reacciona el Estado cuando se, se le apute sus capacidades recaudatorias de impuestos en virtud de que no provee seguridad entonces que sean eh, los propios ciudadanos los que se armen los que contraten la seguridad privada es un poco lo que hicieron los industriales de Monterrey, aunque ellos siguieron confiando en eh, la autoridad para que administran recursos Pero si te vas, por ejemplo David, a Nuevo Laredo y necesitas pagar el agua y la electricidad no necesitas ir a la CFE ni a la Junta de Agua. Hay otro lugar donde pagarla. ¿Dónde, dónde es, Carlos? Con ellos. Quería que lo dijeras, justamente. ¿Sí? Esa es la escalada de todo esto. Les, claro. les platicaré una anécdota. En algunos municipios de aquí de Guanajuato, de otro estado de, imaginario del país, este, eh, el, el narco tiene el control de las adjudicaciones de, de contratos de obra pública. Entonces, eh, platicando con algunos constructores, les preguntaba, oye, qué mala suerte que, que aquí en tu municipio tengas que ir a hablar con los... ¿Estaban contentos? No, al contrario. Eh, eh, acá los señores narcos nos cobran el 10%. Esos hijos de la guayaba, el alcalde, y su, nos cobraban el 15, el 25. Ah, entonces te va mejor. Sí, pues nos, además son más eficientes. Luego, luego ejecutamos la obra y luego, luego nos dan la siguiente... Entonces, al menos en los procesos de, de ejecución de obra pública, pareciera que ciertos grupos de crimen organizado han mejorado las capacidades de los municipios para, para desarrollar obra pública. La, tra, la tramitología la han, la han mejorado sustancialmente. No, la licitación se saca bien rápido, los pagos salen de inmediato, ¿no? Ok, continúo. Sí, sí por favor, porque ya van dos horas. Sí. Maragall. María Gabriela Ortiz Lozano, son muchos comentarios. En Estados Unidos ponen los consumidores y en México los muertos. Armando Morales, Gracias. David, un ejemplo fue, la, el asesin, fue el asesinato de Anastasio Samosa en Paraguay por los montoneros Humba, su caso y Adiós a Santa de carros uh -huh. blindados. Dice María Gabriel Ortiz: Mercedes. Dice también, eh, hay una impunidad total en los homicidios golosos un retraso de más de cuatro mil carpetas. Orlando Palacios Méndez, gracias por su respuesta, David Saucedo, pero usted tiene perfil para ocupar el cargo de fiscal. Usted quizá no sea abogado, pero se ve más capaz que es Amarripa Aguirre, que sirve de manera corrupta a proteger los intereses políticos panistas. María Gabriela Ortiz Lozano, Navarro se queja de fondos para el Fortasec, pero cuando tiene 40 millones para redistribuirlos, los gasta en parques de patinetas y calentabotos Es una burla para los... Co más bien ciudadanos Dios. Víctor García, el municipio como Irapuato, varias colonias residenciales han instalado rejas de acceso controladas, argumentando que la autoridad no les brinda la protección que la ley les exige creo que son todos No sí. me faltan pues muchas gracias, creo Luis. Que son todos ¿Sí? comentar algo más este David, adelante no, yo creo que platicamos de casi todos los temas que nos habíamos propuesto. Al contrario, yo les agradezco la, la invitación de, de conversar con ustedes. Este, creo que después de este eh, conversatorio voy a estar en la lista negra de algunos funcionarios de Guanajuato Capital. Se, se los debo a ustedes este, por estas circunstancias. Muchas gracias, Carlos, María Elena, un honor. Eh, Memo, gracias por estar, estar aquí con por la invitación. Eh, Pepe, muchas gracias, Lolita. Seguimos en comunicación. Gracias por su tiempo y por invitarme. Fue para mí es un honor estar con ustedes. Y los esperamos a nuestros seguidores en la próxima sesión del Observatorio Ciudadano, el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana. Buenas tardes, buen provecho, hasta pronto.